Bien, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía. Eh, y bueno, pues nos ha hecho el favor de participar en este curso. Él es autor, ahorita le voy a pedir a César que haga una presentación, nomás hago una brevísima introducción. Eh, él es autor del libro El marxismo periférico, si no me equivoco en el título, puedo equivocarme, pero eh, si estoy, está correcto el título, Estefan. Así en alemán, en español, se llama Marxismo Crítico en México, y su título es Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Muchas gracias. Eh, un sí. un eh, libro que, por cierto, apreció mucho Adolfo Sánchez Vázquez, él me comentó cuando apareció, todavía no traducido, y tenía mucho interés en que se tradujera, traducción que hizo el propio Estefan, si no me equivoco, ¿verdad Estefan? Sí, sí, se la hice yo finalmente, sí. Lo cual pues Después muestra el... el... Lo cual muestra que pues, es eh, bilingüe totalmente, y, y bueno, no trilingüe, porque es alemán, francés y, y, y, y también, al, y desde luego español, no si no mal recuerdo. ¿Y no inglés, francés? No, todavía en inglés. En inglés. ¿inglés? inglés ok, inglés. Bueno, pues eh, le vamos a, le agradecemos mucho a Estefan haya aceptado y eh, dar la, la conferencia de hoy. Y nos, eh, le voy a pedir. A, al profesor César de Rosas que nos haga favor de hacer una presentación y conducir la sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a, a, al doctor Estefan Gandler por, por aceptar eh, participar en nuestra cátedra. Eh, bueno, eh, repetiré algunas cosas muy rápidamente. Ha sido profesor, de, perdón, es eh, eh, doctor en filosofía, pero también ha hecho estudios. En estudios latinoamericanos, en ciencia política, en lenguas romances. Es profesor eh, de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Eh, eh, sus líneas de investigación abarcan, eh, entre muchos temas, la, el estudio de la teoría crítica, eh, eh, eh, especialmente la que se desarrolla en, en América, y el marxismo crítico. Y bueno, eh, tiene muchas publicaciones eh, de artículos y, y capítulos de libros, pero eh, pues destacamos eh, sus libros eh, Fragmentos de Frankfurt, ensayos sobre la teoría crítica de 2009, eh, también tiene El discreto encanto de la modernidad de 2013, eh, en 2021 apenas coordinó el libro titulado Teoría crítica desde las Américas, pero, eh, como ya mencionó el profesor Ambrosio, sin duda el libro que más queremos destacar hoy para nuestra cátedra, pues es su texto eh, titulado Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que ha sido publicado en alemán, como ya dijeron, que cuenta con una segunda reimpresión y una edición digital eh, en español por el Fondo de Cultura Económica, y que, por cierto, ha sido publicado también en inglés por la prestigiada editorial Brill en 2015. Eh, y eh, ya nada más para terminar, cabe mencionar que gracias a este trabajo ha, ha recibido el año pasado el premio Bolívar Echeverría Prize de la International Herbert Marcuse Society, eh, y pues bueno... Sobra decir que el doctor Gandler ha sido un colega muy cercano a Adolfo Sánchez Vázquez, por lo que le agradecemos mucho que se tomara el tiempo para poder compartir una sesión de esta cátedra extraordinaria eh, con nosotros. ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues le damos la palabra al doctor Estefan. Y este, bueno, eh, estimado Estefan, pues después de tu exposición, eh, a, a ver si hacemos la pregunta de perdón, la ronda de preguntas y respuestas. ¿no? Sí, muy Muchas gracias. Eh, por la invitación a este evento, bueno, a este curso, esta cátedra sobre el doctor Sánchez Vázquez. Eh, es un honor poder participar aquí con ustedes. Y primero, eh, quería rápidamente, ya que mencionaban el me vivo eh, de marxismo crítico en México, como se llama en español y en inglés, eh, quería nada más mencionar biográficamente, digo, de mi biografía y también vinculado con la vida de Sánchez Vázquez, esta fue eh, la penúltima vez que vi a Dolfo Sánchez Vázquez, justo cuando salió este libro en español, el día de Sánchez Vázquez, y Bolívar me dijo: eh, Vamos a visitar a Sánchez Vázquez, <ríe> eh, habla con él para digo, que esté contento que salió el libro en su primera edición, y ahí fue una muy, muy, muy boyapé, un muy buen encuentro entre los tres, desde Bolívar, que tenía la idea de pedir. Y eh, Sánchez Vázquez, eh, incluso Aurora, su hija, al recibirnos en el departamento, nos dijo, eh, mi padre no va a aguantar más de 15 minutos, porque ya no estaba muy bien en salud en este momento. Eh, y eh, fue impresionante, y lo volviva y yo después nos dos agradecimos, no haber llevaron una grabadora, porque desde los 15 minutos que nos había anunciado Aurora, la hija, eh, fueron finalmente como dos horas que estuvimos, porque Sánchez Vázquez empezó a hablar de la guerra civil española. Y como de, de un hombre que ya estaba como ya cansado, ya grande de edad, muy grande, y de repente despertó y regresaba mentalmente a la guerra, y en dos horas no dejaba de parar, prácticamente Bolívar y yo no dijimos casi nada, diciendo otras preguntas y comentarios mínimos, él hablaba sin parar sobre diferentes recuerdos muy detallados de eventos de la guerra civil española, que obviamente para él, como ustedes saben, era como, el evento biográfico central ¿no? en toda su vida que lo ha formado en muchísimos sentidos eh, y bueno, nada más esto ahorita se acuerda, entonces él incluso todavía llegó a conocer entonces, el libro y yo lo vi. Ahí la, la última vez que hablamos largamente fue ahí, después lo vi una vez más, poco antes de su muerte, pues ya hablamos si relativamente poco, por lo mismo que ya dije, del estado de su salud, que no tenía tanta energía, pero sí, este fue un encuentro muy bello y totalmente inesperado que va a ser con... También una energía se popularaba de, de, de viejos comunicantes, etcétera, con una, eh, de, bueno, una energía impresionante, de contar de sus discusiones con Fernando Claudín, por ejemplo, etcétera, dentro también del PCS, de, de, de etcétera, fue muy interesante. Y bueno, nomás ahorita me acordé como Ambrosio y también que se me, me acordé de este encuentro. Y bueno, ahorita ya eh, regresando al tema que de alguna manera sí quería partir un poco de, de lo que ahorita mencioné. Eh, no, el tema es más Sánchez Vázquez y el marxismo maricano Y quería, como hacía dos comentarios, ustedes tienen un texto de eh, Sánchez Vázquez con ese título, aunque no quería referirme tanto al texto, se quiere darle un poco otra perspectiva, sino justamente qué papel pienso yo, digamos, que tiene Sánchez Vázquez para o dentro del marxismo de América Latina. Eh, eso es un poco a qué me quería referir. Y con un especial énfasis también justamente a su relación, digamos, teórica, o sea, no tanto personal, sino más teórica con eh, justamente este otro pensador importante del marxismo de América Latina que mencioné, eh, Bolívar Sheffield, ¿no? sobre estos puntos que quería hablar al día de hoy. Ah, perdón, ¿no? también que se me olvidó una pregunta. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo quieren que deje al final para posibles preguntas y eh, discusiones, etcétera? Se me dio esta pregunta. Entonces, eh, o, ¿cómo está? Eh, eh, lo que tú, teng lo que que tú es, tengas por... planteado, ¿cuánto tienes planeado de exposición, Estefan? Yo pensaba como una hora, ¿está perfecto. bien o es demasiado? muy bien. Ah, bueno. Muy estamos, bien, perfecto. Te el inicio. Gracias a vos. Gracias. Entonces, entonces eh, Sánchez Vázquez eh, fue, desde mi punto de vista, bueno, biográficamente, aunque seguramente ya se mencionó en el curso, lo voy a repetir rápidamente. Obviamente fue eh, asistente de un, de un marxista muy importante en la facultad, con quien hizo también eh, su tesis de doctorado. Eh, ¿no? y de la cual habla, habla del de famoso libro eh, Filosofía de la Praxis, que era, la, como que se llamaba Sobre la Praxis, y no hacía esta, digamos, tenía esta relación, eh, pero, eh, digamos, eh, era todavía un marxismo muy dogmático con el cual adoraba y como seguramente ya han discutido, eh, lamentablemente no he podido hacer mucho, digamos, oyente de este curso porque, como ya dijeron, eh, trabajo en todo pero normalmente estoy el fin de semana en la Ciudad de México. Entonces, siempre la hora del curso estoy normalmente en el curso y ahí muy mala, mala señales para conectarme. Entonces, puesto no está tan enterrado como fue el desarrollo del curso, pero, digamos, eh, Sánchez Vázquez eh, viene biográficamente, obviamente, del marxismo dogmático en el cual se forma ya en Granada. Eh, participó muy joven en un círculo de, de, de, de escritores de izquierda en Canadá, La Roja, aún antes de la Guerra Civil Española, y tenía una formación ahí amplia, sobre todo en los poéticos, algo que creo que se nota en todos sus escritos, que para mí es de, de, de los autores que viven español. En filosofía, ahorita eh, creo yo que eh, es el que mejor escribe, por lo menos yo cuando aprendí español me di cuenta de eso, muchos autores ya no necesitaba yo eh, eh, usar el diccionario. Entendí todo. Y con Sánchez Vázquez siempre había palabras que tuve que checar en el diccionario. Ya me di cuenta de el vocabulario inmenso que tiene él. que no es muy común en, en muchos filósofos, ¿no? Los filósofos eh, muchas veces no lo tomen mal, pero muchas veces eh, hasta a propósito reducen su vocabulario para eh, ser más claros, más precisos conceptualmente. Entonces, a propósito usan eh, un número reducido de términos, para que los términos sean más claros en relación a los conceptos, Sánchez Bates no tenía esta costumbre, eh, sino, eh, sí, se notaba que hasta el último de su vida es una formación poética, entonces pues, obviamente es en la formación poética, y de poetas de izquierda, en Canadá, etcétera, eh, pero se acerca al marxismo dogmático, con el cual rompe, por supuesto, con el vivo las ideas estéticas de Marx, Ahí empieza la ruptura que hacía contundente con algunos artículos y sobre todo el libro y la tesis doctoral, la filosofía de la praxis, de la cual, esto quería mencionar antes, de entrar al tema del marxismo en América Latina, de lo cual él estaba muy decepcionado, esto me dijo muchas veces que mucha gente solo leyó la primera edición y ya no la segunda, que se publicó apenas en los eh, ochentas, no, de manera muy retrasada en relación a su escritura, él hizo una segunda edición muy cambiada que es muy diferente a la primera, eh, donde incluso faltan algunas partes largas y hay un capítulo completamente nuevo sobre subelénico, eh, que es la edición que hoy ya se pero digamos en los 70, todavía y aún en los 80, aunque había salido en los 80 de la nueva edición, mucha gente todavía se refería a la vieja edición y lo consideraba todavía el magista dogmático, porque, aunque um, la primera edición de Filosofía de la Praxis ya es muy crítica, de todos modos todavía no es tan crítica como la segunda edición, no, todavía por nuestra edición de Lenin eh, se vuelve mucho más crítica con el, segundo, bueno, con el nuevo capítulo que introdujo en Filosofía de la Praxis que insisto, apareció hasta los años 80, aunque el libro eh, obviamente ya había salido a finales de los 60. Entonces esto eh, me dijo muchas veces, la gente en verdad no conoce mi verdadera, verdadera postura porque se quedaron con la primera edición, refiriéndose obviamente a los debates de los 80, no sé lo estoy diciendo, pero lo que quiero decir, para él era muy importante que quede claro su postura con el marxismo eh, dogmático, eh, que... Eh, mm. ¿Cómo decirlo? Eh, para algunas personas, además de decepción. obviamente como con, con, con los 80, mucha gente en la latina defendía este marxismo dogmático y para otros, obviamente, era una cosa muy importante, sobre todo para lectores más jóvenes. Eh, creo que sí. era muy importante esta ruptura de Sánchez Vázquez, que hasta es una discusión. Incluso, Ambrosio, sobre tu, tu comentario, que yo mismo lo traduje, sí lo traduje yo el libro al español, pero lo hice porque la primera grabación que había encargado el Fondo de Cultura era una catástrofe, ¿eh? la desaché por completo. Era, no voy a mencionar el nombre, pero de un español, incluso compañero del exilio de Sánchez Vázquez, pero no marxista. ¿No? un autor que siempre en 15 ocasiones, cuando yo escribí a Adolfo Sánchez Vázquez desde el año tal, con aparece la filosofía de la praxis, o cuando empieza, con aparece ideas estéticas de Marx, ya no es un marxista dogmático, o no es marxista dogmático, ese traductor siempre sí quitó el no, sistemáticamente. <ríe> me me parece la traducción. Digamos, lo hizo en parte donde todas las frases están más traducidas, pero digamos, se notó que era a propósito en este, eh, quita el no. No, en realidad, pues te lo tuve que retroducir, pero, pero no voy a entrar en ese detalle, que de ha mucha publicación en español. Y lo que quiero decir, hasta la muerte, que yo, de Sánchez Vázquez había este debate alrededor de justo dentro del marxismo de América Latina, aunque la doctora que no mencionó por nombre, Él no era marxista, era un exiliado no marxista que consideraba a Sánchez Vázquez hasta su muerte un dogmático, que también había esa postura, y los dogmáticos lo consideraban muchas veces alguien un poco sospechoso, aunque no lo dijeron abiertamente porque era demasiado reconocido, eh, por acercarse a aquellos justamente tan, digamos, eh, criticados en la Unión soviética como Praxis. O es sea, algo que Sánchez Vázquez también contó varias veces. Eh, cuando se iba a traducir el ruso, la filosofía y la praxis iba a traducir el ruso, y había muchas discusiones ya en la Academia de filosofía en, en Moscú sobre este tema, fue propuesto por jóvenes filósofos rusos para que se haga la traducción, y en Moscú eh, preguntaron de cuál es el título, y cuando dijeron filosofía de la praxis, el primer comentario en la Academia de la Filosofía en Moscú era praxis, entonces no se traduce. Lo que quiero decir, el puro concepto de praxis era, por supuesto, visto con muy malos ojos el marxismo dogmático, porque, por supuesto, es originalmente un concepto eh, de la filosofía idealista. De Kant, de los otros autores, donde Daivine y Marx mismo lo saben, lo menciona incluso de manera indirecta en pues, el Entonces, por supuesto, es un concepto que, en el cual Marx mismo, para operar con Feuerbach y si el marxismo materialista de un materialismo bastante mecanicista, necesita un aliado digamos para si ese aliado es idealista sobre todo con el concepto de praxis, al cual da por supuesto una nueva interpretación no es exactamente la misma que el de no y tampoco renuncia completamente a esta herencia. ¿no? Este tema, obviamente, es algo que creo que hasta el, final, hasta el final de su vida no se ha resuelto, digamos, no para él, para el presidente sí se ha resuelto, pero justo en su relación con los otros marxistas en América Latina, puesto tanto, lo mencionó tanto, no solamente en Rusia, en la Unión Soviética, en ese entonces, sino también acá en el continente, Obviamente, había todavía un marxismo dogmático muy fuerte, muy potente, para decirlo así. Es un tema al cual ahorita no voy a entrar demasiado, pero sí es algo que creo que Sánchez Vázquez siempre tenía en la cabeza en sus libros y también en sus conferencias, esta doble, digamos, crítica que está recibiendo. Por un lado, el marxismo dogmático, que lo consideraron una historia demasiado ablandada, para decirlo así, demasiado aboguesada, y desde el antimarxismo, que por supuesto también es muy fuerte, aún dentro del Chile español existe ¿no? en México esta postura, de anti marxismo que puede ser bastante incluso militante. Insisto, son posturas que no, pues, abiertan, no se dicen tan abiertamente como yo, pero resumo, pues su y el mismo Sánchez Vázquez, las prácticas que tuvimos siempre no me resumió así. Un antimarxismo más militante que lo picaban, también afectaban desde este lado. En México el debate siempre sí, es muy cortés. Eh, muy amable, algo que amaba, amo realmente en este país, la cortesía, amabilidad de las personas, es algo maravilloso en México. Eh, en el debate filosófico a veces es un problema. <risa> no eh, Realmente lo adoro, este estilo en México, pero yo todavía años en darme cuenta cómo aquí la crítica se de, esconde siempre después de, de cinco capas de cortesía, eh, y que hace a veces es muy difícil discutir es no, algo también, eh, Sánchez Vázquez a veces me decía, bueno, él tiene la formación obviamente más española originalmente, aunque sí son bastante mexicano de alguna manera en su cortesía, además desde Andalucía, donde ¿no? también existe más un poco este estilo de una cortesía muy bien desarrollada, eh, más que en otras partes de Europa, pero eh, digamos en el debate filosófico a veces hay que como descifrar, ¿no? cuál es exactamente la crítica que me están diciendo ahorita de manera velada e indirecta y cortés. Pero bueno, entonces, eh, ese es un poco el panorama en el cual me quiere mover. Y Sánchez, ¿no? entre estas dos críticas que recibió, estos dos eh, rechazos, yo creo que si eran rechazos hay que decirlo abiertamente, insisto que por las los que mencioné, y también por su, por su fama que tenía, también por eso... Que, se, digamos, expresaba cada vez menos abiertamente esta crítica y este rechazo que sí recibía. Entonces, Sánchez Vázquez era muy crítico, digamos, con esas dos posturas que estoy mencionando, la antimaxista y la burguesa, para decirlo así. Eh, aunque no es el tema central de la conferencia, quiero mencionar rápidamente este gran encuentro con Octavio Paz, que está incluso en internet, lo había filmado desde la pantalla, no es una grabación oficial, ¿no? en el evento que hizo Paz después de la supuesta caída del muro de bueno, Berlín, digo caída porque supuesta, porque fue una grúa que la quitó, no se caía nunca, ni la gente lo quitó, eso es un mito, fue una decisión política en la peor fecha que podían hacer el 9 de noviembre, pero no es otro tema, el día del de, de, de, de inicio del de genocidio de los judíos europeos con la noche, la noche de las, el, los cristales votos. Pero bueno, entonces esta supuesta caída del muro de Berlín inspiró a, a Octavio Paz, eh, a ese gran evento firmado por Televisa, donde Sánchez Vázquez fue el único ¿no? que defendió todavía el socialismo, el único entre más de 100 participantes que había, y tuvo que imponerse de manera bastante radical, para que o todavía pase un momento, rompiera o dejara de hablar eh, con el tiempo en el que estaba para exponer su postura, ahí hablaba de un envejecimiento del capitalismo, ¿no? y criticaba eh, largamente esta postura, porque capitalista que hoy es la dominante, obviamente. Bueno, a una izquierda a nivel mundial es prácticamente en su totalidad. Me refiero a la partidista, la que está en gobiernos o en parlamentos por lo menos, son prácticamente todos, o capitalistas, la postura anticapitalista ya casi no existe. Hay una cierta crítica al capitalismo, pero no es lo mismo que sea anticapitalista. Entonces Sánchez Vázquez, por supuesto, esta postura rechazó hasta el final de su vida con toda radicalidad. Este giro de la izquierda en la postura poco capitalista, que solo quiere ajustar a algunos tuercas para que el capitalismo sea un poco más amable, esto por supuesto es nuestra postura, y se ve la postura de casi todos, lamentablemente que es la postura. Filosóficamente, para Sánchez Vázquez, y comparto esta postura absolutamente falsa y que no se puede justificar, en lo más mínimo, tal vez políticamente se entienda que uno diga no tengo votos, si soy abiertamente anticapitalista, esta postura ya no es popular. digamos en términos políticos, de estrategia política, es un debate más complejo, no voy a entrar en ese debate. En temas filosóficos, es claro es falsa. La postura del capitalismo en esta insistió Sánchez Vázquez mucho en este evento con Octavio Paz, con pero ahí fue más obvio. Es, por supuesto, una forma económica, social que destruye todo. Como magia, dijo, destruye la tierra, la ecología diríamos hoy, y destruye el destruye, destruye obrero, eh, la humanidad diríamos hoy. Por supuesto, la de todos los desastres que estamos viendo hoy, bueno, no sé, todo, es, pero la gran mayoría de los desastres que hoy vemos eh, que destruyen la humanidad, destruyen la ecología dividen eh, directamente de las relaciones sociales capitalistas, por supuesto, combinado con el racismo, con el, la misoginia, con la pobre, por supuesto, y Sánchez Vázquez lo dice en muchos textos posteriores, por supuesto, influyen también otras formas y lógicas de la expresión y exclusión, no se trata de nada y negarlo, pero excluye del debate la postura eh, antimarxista, ¿no? la herencia de Marx para el la anticapitalista, disculpen, anticapitalista obviamente, y la herencia marxista que hoy lamentablemente en casi toda la izquierda parlamentaria y el gobierno se hace es por supuesto una posición equivocada que no lleva filosóficamente a nada, lleva a las confusiones conceptuales que podemos observar hoy. Ese es un debate por supuesto central en Sánchez Vázquez, el otro que digamos hay que remencionar también lo, en la relación al marxismo en América Latina porque muchos ex-marxistas ya no lo son. Muchos ex marxistas son otra parte de los movimientos políticos que mencioné, y por razones, no sé si realmente se convirtieron filosóficamente o simplemente por razones eh, de estrategia política, renuncian al marxismo en estando en América Latina, algo que pasa en el mundo entero, ¿no? no es algo especial de América Latina. Aquí se combina con el efecto muy especial que al mismo tiempo hay varios gobiernos que se autorizan de izquierda, ¿no? Y mucha gente el mundo debate ese punto, pero bueno, es una izquierda, insisto, que ya renunció a su original base filosófica más potente, más fuerte, más clara, más... Eh, digamos, precisa para argumentar, filosófica y teóricamente, que es por supuesto la herencia en marxista. Entonces, no es una que izquierda muy debilitada teóricamente, no tiene votos de repente, ok, eh, mejor que nada, pero eh, no tiene una postura política teórica clara, y es algo que Sánchez Vázquez, estoy seguro, si estuviera ahorita entre nosotros, criticaría fuertemente. Esta debilidad teórica, que lo sabemos por la experiencia con el fascismo, una debilidad teórica siempre lleva a lo largo de la debilidad política. Esa es una ilusión, pensar que la teoría es un error. ¿no? ¿No? Y entonces eso es como una crítica que Sánchez Bárquez hizo mucho justo a los marxistas de América Latina, que no se puede tener esta doble postura, por un lado hago la gran teoría y al mismo tiempo en la política veo como que lo que hago. ¿no? Y esta crítica fija para las dos posturas eh, que Sánchez critica es que y que a su vez es critican que a él que es la postura, digamos, apogresada para decirlo así, eh, que también existen muchos ex-isquadistas, ex, ex y la postura que no incluye, por supuesto, Francisco Vázquez, eh, por supuesto, es un marxista, es un marxista no dogmático, ahí no, no parte de la idea de los dogmáticos, y la crítica hacia el dogmatismo, que se aferra a una lectura muy, digamos, simple, muy cerrada de Marx, excluyendo locura, el concepto central de Marx como, por ejemplo, el concepto de praxis, no es el único, pero toda esta parte, digamos, en donde Marx mismo ve la destrucción de la subjetividad, la de destrucción de la conciencia crítica, la destrucción de la capacidad de los seres humanos de actuar como sujetos en la historia, como sujetos, como individuos, pero también, por supuesto, como colectivos, como partidos, como sindicatos, como luchadoras o luchadoras en otras formaciones. En esta capacidad de la izquierda dogmática del mundo y también de la América Latina ha sido subestimada. ¿No? Y ese es justamente el error de otro más grande del marxismo dogmático, ¿no? Que piensa poder ver ser humano sobre todo como a una, una máquina que necesita comer, que necesita calefacción, que necesita atención médica, que necesita educación y techo, eh, etc. Pero esta parte de la subjetividad, de la capacidad de reflexionar, de aportar algo desde mi propia experiencia, sea como individuo, sea como grupo, esta capacidad del marxismo dogmático en el mundo que la América Latina mucho tiempo, tal vez aquí más que en otros continentes, se tuvo, mantuvo, mantuvo, digamos, vivo el marxismo dogmático, eh, eh, eh, que es algo que debilitó también mucho la izquierda de la América Latina. Y es algo extraño, incluso hoy en día observándolo hay muchos ex-dogmáticos que nunca se convirtieron en pensadores antimarxistas, ¿no? Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Este giro directo del dogmatismo marxista al anti o al no marxismo, para ser un poco más amablemente, y no es casual que podemos observar en muchos países de América Latina, esos sus gobiernos que se autodeclaran de izquierda, eh, y tiene que ver justamente con un marxismo muy auto, digamos, debilitado, muy limitado en su capacidad explicativa por dogmatizar a Marx, por reducir a un pensador económico un poco más inteligente, un poco más anti-marxista que los otros, que es más, mucho más que eso, insisto, también son críticos de los problemas de la conciencia. Dicho de paso, es que lo trabaja muy bien también, antes incluso Sánchez Vázquez es Lucas, por supuesto, ¿no? en su famosísimo libro, de conciencia de Clase, aunque Sánchez Vázquez me dijo también varias prácticas que para Lucas no han sido tan importantes. ¿no? Y por algunas razones lo leyó muy tardíamente, Entonces, aunque en muchas posturas creo yo se parecen un poco Creo que Lucas se parece mucho más a Marx, eh, Marx que a Sánchez Vázquez que Gramsci. Sánchez Vázquez muchas veces es co comparado por su concepto de praxis con Gramsci, que tiene un libro con ese título, um, pero creo que Gramsci es más lejano a Sánchez Vázquez, aunque no hay tiempo para explicar exactamente por qué. Creo que la postura de Lucas es mucho más radical desde un punto de vista mucho más precisa en las cuestiones ideológicas y de conciencia, Um, y, y se parece en esta consecuencia, en esta radicalidad, en esta postura tajante a la de Sánchez Vázquez. Mientras Gramsci, ahí sí es más desde mi punto de vista un pensador político, con aportaciones muy interesantes, sobre todo ya en la Italia en la cual escribe él. Y no es un que es muy importante, no quiero reducir la importancia de Gramsci, pero creo que una postura que es diferente a la de Sánchez Vázquez. Yo más orientado a estas cuestiones de cómo intervenía la cuestión política, más, digamos, directamente un pensador político. Sánchez Vázquez, aunque viene biográficamente la política, aunque viene de la guerra civil española de la izquierda española y luego se integra de alguna manera la izquierda, eh, bueno, participa en discusiones de la izquierda mexicana y América, de América Latina, de todos modos eh, es más un método filosófico en el sentido estricto, como también lo es Lucas. Lucas, a pesar de que hace el gobierno de Hungría, por lo menos en historia de conciencia de clase, es un filósofo tajante, ha sido que va hasta los de los resultados más extremos para decirlo así de la filosofía crítica, algo que a mí hace Sánchez vázquez y algo que estimo mucho en él. No, Sánchez Vázquez no hace concesiones en su filosofía solo para que encaje con alguna postura política eh, concreta del momento. Esto él prácticamente nunca hace. Eso me parece, en su juventud, sí, ¿no? Pero una vez que rompe con el marxismo dogmático ya no lo hace. Me parece muy importante. Justo creo que es tan consecuente por su experiencia en su juventud. Él lo dice en algunos de sus textos autobiográficos, uno muy importante que apareció en Antopos en España, en esta revista, que hace muchos años dice en un número monográfico sobre Sánchez Vázquez, donde él dice que jóvenes nos peleamos a veces incluso a golpes, los marxistas dogmáticos en España con los socialistas y también con los anarquistas, y en verdad, en verdad, pues si nos preguntábamos teóricamente cuál es la diferencia teórica con el otro grupo, no lo sabíamos decir. Solo sabíamos que merecen unas buenas cachetadas, en lo mejor de los casos unos golpes a veces más que golpes esos otros grupos y el auto criticaba como diciendo este politicismo como lo llaman luego posteriormente esta postura lo llama después politicismo apolítico con esta postura de golpearse y sin saber realmente por qué exactamente más allá que lo otro todo bandera, otro membresía de un partido o grupo. Eso es decir, lo sabes Eso no es un argumento filosófico y tampoco es un argumento teórico. Eh, eres de otro bando, llevó otra playera. Entonces, esta actitud de pelearse, a veces la muerte, con el otro eso eh, lo llevó otra playera sin saber las relaciones teóricas, por supuesto, no es la de Sánchez Vázquez. Y ahí creo que es más radical que Gramsci en ese punto. Y insisto, no lo digo por menos para, el de, para el Gramsci. No es el punto. Sánchez Vázquez es muy, pero muy decididamente filósofo A lo mejor también tiene que ver, dirían, sus críticos, el mono está totalmente falso, su exilio. ¿no? El exilio, por supuesto, algo que Gramsci, bueno, para una la cárcel, pero la cárcel no es lo mismo que el exilio. ¿no? Sí. Pero entonces, el exilio, por supuesto, aleja a uno, siempre más de uno quiere, si uno de izquierda, de la política, eso es algo inevitable. Bueno, yo no estoy exiliado, pero eh, nunca oí de nadie, pero de todos modos, tiene que hablar bastante Sánchez Bastos, ¿no? Es difícil en un país donde uno llega ya a los 20 y tantos, eh, aún es uno es todavía joven, de todos modos es difícil integrarse al 100% en la política de otro país, de otro continente. No no es tan fácil. Eh, entonces, por eh, sí. muchas razones que estamos hoy tratando el tema, pues también esto a lo mejor impidió un poco una participación al 100% en la política mexicana, de Sánchez Vázquez, y a lo mejor también, para decirlo positivamente, le ayudó a ser un filósofo radical. Eh, no lo digo críticamente, lo digo con muchísima estima, y algo que se necesita estos pensadores que, que no hagan concesiones a su teoría, solo porque políticamente convenga. No creo que eso es algo que Sánchez Vázquez distingue en el mejor sentido de muchos otros pensadores. Lukács, de paso, que mencioné tanto, eh, hace un giro, si se acerca al mundo político, o sea, si se hace incluso su de educación en Hungría y renuncia incluso a su mejor libro. Estoy eh, conciencia de clase y un apólogo posterior de los 50, lo critica radicalmente, a su obra dice que está más higuellano que el mismo Hegel en el texto, etcétera, etcétera. Entonces, considero este prólogo divertido e interesante, pero filosóficamente poco equivocado. Y creo que está a distancia que toma el de la pobreza, es debido exclusivamente a su azacanía a la política del gobierno en de Hungría y también al estadio que De alguna manera, al final acerca de autores eh, pues, filosóficamente al eh, posturas no 100% stalinistas, pero un poco así. Entonces, pues, tiene que renunciar a su mejor texto. Y por lo mismo se pelea mucho con la teoría de crítica. Pero que San Sánchez él nunca comete error una vez que toma el giro, se aleja del marxismo dogmático y ya no regresa a posturas, digamos, sometidas a intereses políticos. Y un filósofo de eso estoy convencido nunca deberá ser. Y no lo digo porque pienso que la filosofía sea única y la política no sea relevante, pero si uno realmente quiere aportar algo a la política desde la filosofía, solo lo hace siendo un buen filósofo. ¿no? Ahí ¿qué, qué, qué, un filósofo crítico y, por supuesto, eh, antimaxista. En el caso de Sánchez Vázquez, atención, si me cojo, equivoco, oíste, ver, tengo muchos de los radianos anticapitalistas, quiero decir. Quiero decir ¿no? y, y, y, por, eh, por supuesto, tanto y en cuanto al marxismo dogmático, pues hago esta confusión, pero, por supuesto, marxista en el sentido marxismo crítico. Entonces, yo creo que esa es nuestra obligación. Ahí pienso que Sánchez Vázquez, a pesar que su postura sobre la teoría crítica no era tan positiva, eh, eh, bueno, es complicado, pero tampoco voy a entrar en este debate. Al final de su vida me preguntaron mucho sobre la postura de la y se abrió un poco este tema. No es que abrió, pero sí discutimos algunas veces. muy interesante. Y creo que hay muchas paralelas entre la teoría crítica y la escuela de los de pues la postura de Sánchez Vázquez, pero bueno, es un tema también aparte. Y él mismo, solo muy al final de su vida, se abría un poco a esa este temática, pero no se nota abiertamente en sus textos, indirectamente sí se nota. Pero bueno, entonces eh, Sánchez Vázquez, eh, igual que Horkam, que hoy se voy a citar más frases de Horkam, pero que podría ser de Sánchez Vázquez. Horkam me dice que solo la teoría, que es totalmente incondicional en su crítica, ¿no? y no se deja, digamos, convencer por ningún argumento político, en bajarle ni una raya a nivel de la crítica, solo esa teoría realmente aporta algo a la praxis. Justo la teoría que no se deja manipular por esos prácticos inmediatos es la única que sirve para la praxis. Hay una dialéctica y esta praxis y teoría, la, en una cierta lejanía de la teoría, hacia la praxis es necesaria para que exista una verdadera, ciencia mía, existe el dialéctico. No es así me acerco un poco a lo práctico, ya la hice ahí en general, uno en la aporta nada como filósofo, a lo mejor uno organiza buenas marchas, Organiza una buena secretaría de no sé qué, no digo que no. Pero como filósofo o como pensador, uno ya deja de aportar. Hay, hay muchas personas, ahorita en México también se puede observar exactamente eso. Uno deja de aportar. ¿no? Si, insisto, la decisión puede ser biográficamente correcta. ¿No? Es decir, era a más aportante a político en vez de filósofo, pero si uno quiere aportar como pensador crítico, como filósofo crítico, tiene que obviamente alejarse a las necesidades inmediatas de la praxis. Lo digo un poco también por experiencia propia, ¿no? tuve un tiempo muy metido en luchas estudiantes en Alemania, en Frankfurt, y sí notaba que cada vez cuando me atrevía decía algo que realmente pensaba críticamente, siempre mi propio poco me explicaba muy fuertemente, me decía ¿cómo pudiste decir eso si tú sabes que eso nos puede quitar votos, nos puede quitar popularidad? Y mi postura siempre era, hay que decir las cosas como son, como que, pienso que son, no que tenga yo la verdad absoluta, pero como pienso que son, a pesar que sé que me, nos puede afectar políticamente de manera inmediata, a lo largo, lo único, que puede realmente construir un mundo no capitalista, emancipado, no destructor de la naturaleza, de lo ecológico, como decimos hoy, de los, de los mismos seres humanos, solamente es posible si apostamos al 100% a decir las cosas tal cual como son, aunque no nos convenga. No insisto, nos podemos equivocar, es una pregunta, aparte de tal cual como percibimos, como son en este momento, sin hacer concesiones, a la, supuesta, a la supuesta política, que insisto, pienso como Sánchez Vázquez, que más bien es un politicismo apolítico que hoy en día está pasando en muchos lados. Entonces, esta postura... Pienso es la que se distingue a Sánchez Vázquez de muchos marxistas de América Latina, ¿no? para que el tema central de hoy. ¿no? Lamentable, no, el marxismo en América Latina, como he dicho, de paso en el mundo, ¿no? pero en América Latina, eh, digamos, existió el marxismo un poco más tiempo. Eso es algo que me gusta mucho aquí. Digo, ahorita es el lado positivo. Creo que en América Latina el anti-marxismo que en Europa empezó bastante temprano, aquí empezó más tarde. Hoy en día también es bastante fuerte, pero todavía no es tan militante como en Alemania. En Alemania, eh, un doctor Vázquez nunca lo hubieran dado una tarde, una cátedra en una universidad, nunca. No, no solamente por los nazis, sino también después del nazismo, el antimaxismo, que es un invento viejo, pero los nazis le dieron un, un vuelo muy alto y hasta hoy sigue siendo una de las posturas centrales de la universidad alemana. Ahí, si uno es marxista, obviamente, a lo mejor puede dar una clasecita por ahí, a veces, si lo permiten, pero no le dan a una cátedra, a una plaza de tiempo completo, ahí se cuidan mucho. En los 60, en el 68 había dos, tres excepciones, algunos maestros podían entrar con versiones de los estudiantes, eso sí es cierto, pero todos ya están jubilados. No, eh, ya no, de los nuevos no contratados, ni uno solo es marxista, es simplemente imposible en Alemania. Alemania, en Europa en general, especialmente Alemania, y ahí tiene un antimarxismo universitario bastante dogmático. Entonces, lo que quiero decir, eso es bueno en México, en América Latina, que este antimarxismo sí es menos radical, también existe, pero es menos impotente, menos así al 100% no He dicho de paso, lamentablemente sí, cuando se jubilaron Sánchez Vázquez y Bolívar. Bueno, Mánchez Vázquez jubiló, Bolívar se falleció. Eh, no han sido sustituidos en la facultad, no han a nadie de la talla de ellos dos que son explícitas marxistas, yo creo que sería importantísimo que la facultad comporte por lo menos dos mmm, filósofos de la talla de Sánchez Vázquez y Bolívar Chevería con posturas no idénticas, esto no va a haber, y también con un marxismo crítico, que eso daría una amplitud ah, muy grande nuevamente de la facultad de filosofía y letras, que sí la tuve, pero la conocí por primera vez en 89 y ya no la tiene no ya se derechizó claramente la facultad y tiene las posturas de izquierda, prácticamente ya no existen, y mucho menos las que tienen una influencia marxista clara. Pero bueno, esto no nos entre paréntesis. Regresando a Sánchez yo creo que por un lado te favorece que existe todavía una cultura de discusión mayor en América Latina sobre el marxismo. Eso es, digamos, una ventaja, por supuesto, este antimaxismo no es tan audible como en Europa, eh, pero al mismo tiempo, eh, digamos, eh, la presencia del marxismo dogmático tampoco es fácil ¿no? para él y tiene muchos conflictos, yo insisto, muchas veces es subterráneos, etcétera entonces Yo creo que eh, esa es un poco la razón porque Marc Ángel Vázquez nunca se autoconsideró 100% parte de la mix del marxismo de América Latina. Sus comentarios siempre son un poco distanciados, ¿no? En ese sentido... Eh, el marxismo en América Latina tenía, salvo, por supuesto, importantes ex excepciones que sí las había ha habido en Argentina, en Ecuador, en otros países, pero de todos modos, eh, la línea general ha sido eh, la del dogmatismo, con la excepción importantísima en medio de justamente la propia mencioné varias veces, Bolívar Echeverría, pero aún con él, la relación eso es algo que yo, en lo personal, lo sentí muchísimo, la relación personal era muy buena, se veían platicando muy a gusto y a veces presentes en esos encuentros, eh, pero a nivel filosófico sí me asombra, y eso tiene que ver un poco con lo que hace rato que me asombra eh, la poca discusión filosófica abierta que había entre los dos. Y es una cosa que quería comentar también en mi participación eh, como un ejemplo como de la relación un poco complicada de Sánchez Vázquez con el marxismo de América Latina o en América Latina o los marxismos, porque son muchos. En Bolívar Chávez, me la que tú eras su ayudante un tiempo, incluso de alguna manera se inspiró en Sánchez Vázquez, en algunos elementos por lo menos, aunque él lo niega. Él dice que yo ya vine formado a México Sánchez Vázquez, no formo un maestro. Yo personal pienso que sí, que siento yo Sánchez Vázquez también filosóficamente en Bolívar. Bolívar no lo quiere ver porque quiere ser independiente, no quiere ser con un hombre, un filósofo con propio peso, digamos, lo entiendo. Entiendo psicológicamente, biográficamente, que tenga esta postura, pero creo que sí Sánchez Vázquez era más importante para Bolívar, que la admite, eh, no solamente porque le ayudó a tener una plaza de tiempo completo en la facultad, ¿no? eh, que ahí Sánchez Vázquez hizo realmente una lucha muy buena porque ya Bolívar no lo querían dejar entrar. ¿No? Y Sánchez Vázquez parece que metió todo su peso que tenía en la facultad y logró eh, imponerse, para decirlo eh, abiertamente, y por suerte se impuso y sí si se dio la plaza al tiempo completo de Bolívar Sefería, se que antes estaba en economía, pero por ciertas razones se quería en la UNAM también, se quería cambiar filosofía y letras y lo logró con el apoyo eh, absoluto de Sánchez Vázquez. No, me, que me parece muy bien, y, pero más allá, más allá de la pata cosa institucional que Sánchez Vázquez siempre la apoyaba a Bolívar, estoy seguro que también filosóficamente su marxismo no dogmático era importante en la formación de Bolívar. de Bolívar no lo reconoce, digamos, eso es secundario, pero también Sánchez Vázquez, parecía al revés, tampoco discute mucho con él, ¿no? ¿Alguna vez y se invitan mutuamente para presentar sus libros, siempre son muy corteses, como mencioné hace rato. Insisto, amo esta cortesía en México, es una aportación civilizatoria es superior su, supuestamente a muchas formas de, de vida cotidiana de Europa. Me refiero a la forma cotidiana de los mexicanos, mucho, muchísimo a la de los europeos. Eh, pero en la filosofía, eh, aunque es algo contradictorio lo estoy diciendo, ¿no? Eh, yo sé, en la filosofía es extraño, la actitud eh, europea un poco peor, me un poco agresiva, un poco eh, mala onda, digamos. No que me carga bien, pero el, el examen la parte, digamos, eh, directa. Eh, no, y, no, y no lo digo ahorita porque quiero que aquí todos no se hagan como europeos, por nada, quiero eso. Pero sí extraño esta capacidad de decir, ¿sabes que Si te respeto, te vamos directo al grano. Y por tal y tal y tal punto pienso que estás equivocado. Esto aquí casi nunca se hace y entonces las discusiones se alargan mucho se dice después de 20 frases de cortesía o 30, 40, si dicen luego dos frases críticas. Entonces también Sánchez Vázquez y Bolívar hacen eso entre ellos y creo que ha sido interesantísimo un, un debate abierto entre ellos. Una vez en la entrevista le pregunté a Bolívar eh, qué opina de Sánchez Vázquez, pero mejor empiezo con Sánchez Vázquez porque es el tema hoy, pregunté también, él una vez, no se dejó grabar, él me dijo explícitamente, no entiendo la grabadora, que tú se llevaba ese día, él me lo dijo en el, digamos, <ríe> Off the y, cuando le preguntaba qué opina de la filosofía de Bolívar Chasería, y él fue bastante crítico, ¿no? y criticaba un poco, por un lado, la influencia, no lo dijo abiertamente, pero sí fue el de Hayek en Bolívar y y sobre todo ya lo que dijo ya abiertamente fue su concepto de la modernidad no capitalista. Esto incluso me dijo en varias ocasiones, y posteriormente lo repetía, un concepto central para el pensamiento de es la modernidad no capitalista. ¿no? donde se critica obviamente los elementos capitalistas en la actual sociedad pero se quieren rescatar algunos elementos modernos la apertura, la capacidad de interactuar abiertamente con otras sociedades, eh, todo eso considera bolívar sería algo típicamente moderno, una actitud digamos más, eh, menos encerrada ¿no? en la propia cultura, una actitud más eh, abierta a la discusión con otras civilizaciones, otras culturas eso este para Bolívar y también otros individuos, por supuesto, otros grupitos no solamente en términos internacionales también pues, en la misma sociedad Sánchez Vázquez se burlaba mucho de eso ¿no? para un elemento de su relación con un marxista latinoamericano importante que es Bolívar Echeverría Sánchez Vázquez le decía ¿qué es eso? ¿qué es esto de la, de la modalidad no capitalista? fue una de sus críticas que importantes al marxismo en América Latina, en este caso representado por Bolívar Echeverría él decía, esto no existe ¿No? la filosofía eh, de Marx el pensamiento de Marx es claro para Marx es una unidad, Marx es para la modalidad, para el cual yo sé, pero no me acuerdo usted que lo haya usado, pero a lo que se refiere Bolívar, eso de alguna manera sí es parte de lo que Marx llama la sociopurguesa. Eh, ¿no? El plafólogo, esa de pensar, de hacer filosofía, y aunque Marx retome, como ya dije, algunos elementos de Kant, etcétera, y de Hegel, por supuesto, otros filósofos de ese estilo para rescatar la capacidad subjetiva, revolucionaria, activa, de, de la praxis humana, no pues todo, si se inspira en estos pensadores, al mismo tiempo, por supuesto, quiere romper radicalmente con la sociedad burguesa. Quiere decir también con la modernidad de Ría Sánchez Vázquez, no quiere romper por completo con todo ello, no solamente con con su aspecto económico. Si no es una unidad, para más. Como ustedes saben, la economía es la anautonomía de la sociedad. No es algo aparte, no es aquí la economía y allá la sociedad. Ahí Bolivia, en verdad, creo que tiene razón, tanto las cosas son críticas, se parece mucho a Aba más. ¿no? Y lo digo críticamente, que tiene también esa idea de los dos mundos, el mundo de la vida y el mundo, este otro influenciado por los capitalistas, cuando todavía es un poco más... Eh, Acá, no, con restos de Marx, no al inicio cuando empieza, pero cuando empieza Habermas, tiene todavía elementos marxistas, luego se aleja. no Pero ahí todavía tiene esa concepción de los dos mundos y Bolívar tiene algo parecido. Lo llama diferente que Habermas, de alguna manera suena así, ¿no? El mundo de la vida sería la modernidad entonces, y este otro mundo más de los capitalistas etcétera, sería entonces el capitalismo. Y Bolívar piensa que la modernidad se puede emancipar de su parte capitalista, aunque hayan nacido históricamente juntos. Mientras Sánchez Vázquez y creo que ahí personalmente no estoy más cerca de su postura, diría que estas sí son posibles y la ruptura va a ser con todo. Eso no quiere decir que todo se eche a la basura. A lo mejor algunos elementos se rescatan. Posteriormente, en un primer momento, es la ruptura también con el modelo que pudiese convivir. No solamente por la forma económica de este convivir, sino la, modo, la forma de que en su totalidad. ¿no? Y creo, creo que Sánchez Vázquez ahí es más cercano a Marx y desde mi punto de vista también de la cosa más claramente por la simple razón que obviamente lo, el modelo burgués de organizar la sociedad y el capitalismo son inseparables. Polida ¿no? eh, pensaba eh, que para su al momento, tal vez tengo que decirlo rápidamente para que quede un poco más claro su postura, diría el mercado como una forma de socialización eh, más democrática, más abierta, sí en sí no tan malo. Malo es que el capitalismo se, se ocupa, bueno, o, ocupa más bien el mercado y lo destruye. ¿no? El mercado en verdad, aunque los los capitalistas dicen la sociedad es mercado libre, dicen en verdad es una ideología, no es cierto, la del capitalismo, la historia del mercado impone los monopolios. Entonces, eh, el mercado es lo que menos existe en el capitalismo, es algo precapitalista que tiene restesitos, que siguen existiendo en el capitalismo, que también no puedo destruirlo por completo, que la tendencia del capitalismo es, por supuesto, antimercado. Esa es la postura de Bolívar. Mientras Sánchez va esto digamos, mercado, tiene para Bolívar una conexión con modernidad, lo rescatamos, mercado y modernidad, y destruimos el capitalismo. Esa es la postura, mientras Sánchez va eso no es tan sencillo. ¿No? El capitalismo eh, está en todos los poros de lo que llama Bolívar modernidad, está en todos los poros de lo que en Marx se llama sociedad burguesa, y, y no es tan fácil decir que el capitalismo es antimercado, y con eso explique esa extraña relación, eh, porque por supuesto también esto es dialéctico. ¿No? el capitalismo sí es cierto que destruye el mercado, pero al mismo tiempo Estados Unidos con sus leyes anti-monopolios eh, radical, bastante radicales, es un buen ejemplo, eh, una sociedad capitalista que está organizada con cierta visión hacia el futuro, por supuesto limita los monopolios y por supuesto también siempre a se cierta extensión el mercado, creo que esta uh, dialéctica sobre el mercado del capitalismo subestimó Bolívar y es más, eh, digamos, claro, Sánchez Vázquez. No ella diría... Que sí si es necesario una política de un cambio civilizatorio. No hay, como ya dije hace rato, que se parece incluso más a la teoría crítica que el mismo político se aunque subjetivamente lo doy a la revés. Bolívar se percibe cerca de la teoría crítica de Sánchez un poco lejos, pero creo, en el fondo, Sánchez que tiene esta radicalidad de Horkheimer, sobre todo, que es todo el más radical de la de crítica en este punto, un poco subestimado. Eh, hoy en día, Horkheimer, para Horkheimer es claro que la ruptura tiene que ser civilizatoria, no solamente económica, ¿no? Y porque la misma civilización actual... Es una profundamente excluyente, profundamente racista, eh, por ejemplo, antisemita, eh, misógino, eh, de, de odia a mujeres. Esto Horkam no lo dice, pero yo, implícitamente una frase lo dice, pero implícitamente no. Etcétera, ¿no? Entonces, eh, la civilización occidental actualmente dominante, por supuesto, no va a ser la base de la sociedad emancipada. De esto estoy profundamente convencido, como también lo es Jorge y lo dice abiertamente, y Sánchez Vázquez no lo dice tan abiertamente, en su crítica por Bolívar sí lo dice. Dice: esta modalidad que Bolívar tiene, quiere rescatar no tiene sentido tratar de rescatarla. Es parte integral de la sociedad capitalista y su forma de existir, de autoorganizarse, y hay que romper con todo ello. ¿No? Eso lo dicho una vez en sus críticas, y claro, ahí insisto otra vez: hay una agencia de Guyana, muy fuerte en Bolívar, en el sentido de un, un año muy extraño. ¿no? que hay en Heidegger también, una historia muy extrema de algo auténtico. Bolívar trata de ser muy cauteloso, explica el concepto de autenticidad, etc., pero a la vez creo que a veces sí existe el resto de esto. Como una idea que algo de lo viejo, de la vieja forma de, de, de, de, de convivir, todavía se puede rescatar de la forma nueva del capitalismo que se puso encima. Algo así, una postura un poco ahistórica, creo yo, y que en Sancho Vázquez y Marx tampoco no lo encontramos. No hay Sancho Vázquez, igual que en Marx, son, y ahí sí se parecen a Gramsci, son ¡Ah! radicalmente históricos, y, por supuesto, son procesos históricos con los cuales la humanidad una y otra vez ha roto bastante radicalmente con las formas civilizatorias anteriores. Insisto, siempre quedan pedazos de las ruinas que luego se reusan pero primero se trata de una destrucción, un proceso destructorio. Y creo que ahí eh, Sánchez Vázquez retoma la radicalidad de Marx, tal vez de los pocos que entienden la radicalidad de Marx en este punto. Para Marx es muy claro... Regresando a la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa es de cierta medida exitosa por su radicalidad filosófica, ¿no? porque tiene una postura filosófica clara, que es por supuesto atea, en contra de la idea de Dios que está encima de nosotros, y muchos puntos más, en contra, por supuesto, ya políticamente hablando, pero tienen que ver con el punto filosófico que menciono eh, de la clase feudal, y por esta radicalidad, radicalidad y su capacidad de construir una forma filosófica realmente nueva, diferente a la anterior, logra imponerse. Algo que la izquierda no ha hecho hasta el día de hoy. Marx es de los pocos que lo ha intentado, pero en general, y insisto, Sánchez Vázquez, que es de los pocos malditos que han, han tenido esto de Marx, se trata realmente de una ruptura filosófica y civilizatoria, que en el fondo es lo mismo radical. ¿no? Se trata realmente de terminar con el modelo burgués entre por paréntesis, modernidad. Y, y que es una, una construcción, o Jorge no lo llama ilustración, ¿no? fondo es lo mismo hay que romper con ello. a sabiendo si sí, pues o, no llaman su libro a dialéctica de ilustración a, a sabien a pesar que sabemos que por supuesto aportan algo a los burgueses por supuesto en su aspecto antifeudal, tenían elementos bastante mmm, simpáticos en el buen sentido de la palabra ¿No? Eh, pero que no lo hayan logrado imponer, digamos, en todo el planeta, que no hayan logrado ni en Francia, con, en la manera de la, como piensa la gente, hasta en Francia, surgen ciertos elementos profeodales en la población, tiene que ver con el hecho eh, que a pesar que en su momento sí fueron exitosos, como dije, los burgueses a lo largo no lo son. ¿No? Ahorita a lo largo se nota que su proyecto no funciona. Su promesa de igualdad, libertad y fraternidad simplemente está fracasando, no funciona y a pesar de que su propuesta es radical, sí fue la ruptura, es un proyecto. Es un proyecto que logró la ruptura en su momento, pero nunca logró desarrollarse como habían prometido: esta igualdad, esta cosa intuición, intu intu esta alianza de clases que hicieron en Francia entre campesinos y burgueses y obreros, que al inicio parecía muy prometedora por supuesto, finalmente fracasó y se en los burgueses y traicionaron a todos sus aliados, ¿no? Como lo hicieron también en los muchos parecidos, la revolución mexicana ha sido parecida, etcétera, ¿no? Se hacen esas alianzas temporalmente entre burgueses y otras clases y finalmente se oponen los burgueses. Entonces, sus promesas ellos mismos no los cumplen y no solamente, y esto, digamos, es justo lo que piensa Marx, pues se los que pique, es justo lo que piensa también Sánchez Vázquez, él mismo lo olvida en carne propia, ¿no? Eh, aunque, claro, esta España es muy específica, pero digamos, en general, lo también a también a su manera, aunque no, no, no, pienso tanto en España, que es una una muy muy por por golpe de Franco, pero pero refiero refiero la la de todos los no, no, que ha tenido a lo largo en su lucha, insisto, los mismos exiliados eh, españoles en México, y luego entraron conflictos muy fuertes no, no, y no, entonces, que los no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, había conflictos muy fuertes, entonces él sabe que las alianzas son temporales, ¿No? Y a lo largo de la clase porque es incapaz de mantener sus promesas, insisto, no tanto porque eran moralmente interiores, así que es imposible. La sociedad capitalista y la modernidad por definición es excluyente, aunque promete algo contrario, aunque promete algo. Y eso Sánchez Vázquez creo que agarró o entendió muy bien este argumento de Marx. Creo que mejor que Bolívar. Yo diría otros pensadores no dogmáticos del marxismo de América Latina que en este punto hay que ser igual de radical que Marx. ¿no? Que la promesa de igualdad y la promesa eh, de inclusión no solamente se ataca desde la extrema derecha, claro, eso es obvio, y no hay que dejarlos, eh, puesto dialéctico, y a veces hay que usar el concepto de igualdad para frenar a la extrema derecha, pero ya hablando en serio con los burgueses si hay que decirles, ustedes no van a poder nunca cumplir con su promesa, porque el concepto, y ese es el argumento de Marx, lo de hoy, ha dicho, le pasó muy bien al en, en programa de Gota, y el más de que se toman muy bien esos argumentos de Marx, porque el concepto de igualdad de Marx simple, o el derecho de igualdad de la Marx simple, es un derecho de desigualdad. No, para desarrollar esto, filosóficamente no hay el tiempo, pero entre igualdad y desigualdad hay una relación dialéctica en el sentido que, por supuesto, son oposiciones, obvio, y al mismo tiempo para Marx y también para Sánchez porque Son lo mismo la igualdad burguesa es automáticamente desigualdad. ¿no? Un, un solo ejemplo, ¿verdad? Lo que Marx también da. Decía un niño de cinco años, ponte a chambear a una mina, o decía lo mismo nombre no, fuerte de 25 años, es un argumento igualitario, digo lo mismo a los dos, y los capitalistas de Inglaterra, con empieza el capitalismo así lo hacen, manda niños de cinco años a la mina con este argumento, quieres comer pues trabaja, mete la mina, y oh, por supuesto es una desigualdad. Por supuesto, mandar a un niño de cinco años a una mina, 18 horas al día, no es lo mismo que va a mandar a un hombre joven fuerte a esta edad a la mina. Para él también es horrible, pero el niño lo mata al hombre lo destruye lentamente, al hombre lo mata en cuestión de meses o muy pocos años, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, este que subestiman muchos de los marxistas latinoamericanos cuando todos los países que quieren no los como Bolivia por ejemplo, que nos sirve como ejemplo, como buen ejemplo, creo que es el marxista de mi punto de vista, el mejor de los otros marxistas de América Latina, eh, pero eh, creo que a pesar que es muy importantísima su postura en otros sentidos, que no voy a mencionar en este punto, considero más eh, cercana más y también nos sacan la verdad la postura de Sánchez Vázquez, que diría, hay que ser ahí profundamente dialécticos y radicales, y decir la modernidad, en verdad, no aporta nada a una sociedad emancipada. A primera vista, sí, insisto, por su posición a la extrema derecha, eso sí nos agradece, pero eh, ya en sentido serio, orientado a una sociedad emancipada, los burgueses están siempre del lado de, de las posturas excluyentes. Aunque digamos que espontáneamente su es humanismo esto se opone, eh, no es casual que, por ejemplo, para usar el ejemplo alemán, que el centro el católico alemán, que fue un grupo político muy importante, dicho de paso, el grupo anterior al actual gobierno, eh, bueno, al anterior gobierno alemán de la Merkel, lo ¿no? que hoy se llama Unión Cristiano-Democrática, eh, eh, el partido que estaba antes se llamaba Centro Católico y ellos llevaron los nazis al poder. No, ellos, eh, el parlamento alemán, los nazis, tenían 30 tanto por ciento, no era suficiente para hacer gobierno. El centro católico, con otros partidos parecidos, también partidos partido en Bavaria, ¿no? De bavarios católicos, algo así del centro se llamaron. Ellos también apoyaban los nazis, así llegaban al poder, y así la ha hecho la abogacía muchas veces. En partidos burgueses no en partidos de extrema derecha, en partidos que se defendían ciertos derechos humanos, etcétera, pero a la hora, a la hora. Cuando se trataba de entre apoyar a la izquierda socialdemócrata y comunista, con la cual también no hubiese sido posible hacer un gobierno de Alemania en 33, o apoyar a los nazis, por supuesto decidían apoyar a los nazis. Y no puede ser personas corruptas, no puede ser más personas filosóficamente, teóricamente, simplemente no tenían otra opción. No Desde su postura, la modernidad que ha presentado por el centro católico, en este caso en Alemania, necesariamente se va a la extrema derecha. Esa sería la postura eh, de Sánchez Vázquez y de Marx. En España, para decir rápidamente, regresar al ejemplo de España, intentó, eso es muy interesante, una parte de la burguesía de la intentó aliarse con la izquierda, como ustedes saben, en el otro experimento republicano de España, que yo admiro mucho, pero yo creo que no es casual que fracasó. ¿no? Y que Franco logró imponerse. ¿no? Y no lo digo por nada, porque estoy del lado de Franco, obviamente en contra de esta alianza, qué bueno que lo intentaron, pero que no lo hayan logrado, como tampoco lo logró alguien en Chile, a un poquito una no tan diferente, también esta alianza entre grupos burgueses más abiertos de la izquierda, tiene que ver con la incapacidad del modelo burgués que realmente se el a la mujer. Y no lo digo a nivel individual, según a individuos dentro de su pensamiento burgués que son eh, convencidos que es correcto y aliarse con la izquierda, no están sacrificando a esos individuos, por ejemplo también en España, ¿no? que hicieron una alianza importantísima en los 30, antes del golpe, eh, pero que a lo largo han fracasado, eh, tienen que ver con ese problema filosófico. Ese, pues, claro. No lo dice así tal cuadruta Sánchez Vasquez, como yo lo digo, eh, no, pero... Eh, eh, creo que sí se puede, digamos, extrapolar esa de su argumentación, que Marx ahí está más cercano a la verdad que Bolívar Chávez, había otros marxistas no dogmáticos, eh, que la modernidad en la verdad no tiene solución. ¿no? Que tiene una, y ese es el argumento que también conozco mejor ¿no? que me persisto, que explícitamente también está en Sánchez Vázquez, eh, la modernidad, el pensamiento burgués tiene este límite. Tiene, tiene ese límite donde es justo el concepto de igualdad, es justo el concepto de igualdad, con cierta necesidad lleva a la exclusión, justo el concepto de igualdad lleva luego en Alemania con cierta necesidad a la exclusión a los judíos asimilados. Es un proceso históricamente difícil de explicar, pero tiene que ver con esta contradicción interna que hay en el concepto de igualdad. Que, que Marx entiende muy bien, y en Sánchez Vázquez también está esta crítica. No que eh, la igualdad es un concepto muy bello, eh, muy prometedor, y lo no, acento de la revolución francesa en momentos parecidos, pero es un concepto falso. Poco legal, como ya dije con el ejemplo del niño de 5 años, el hombre de 25 años, porque no somos iguales. Así de sencillo. ¿no? Y porque físicamente, en el desarrollo, en temas de salud, en, somos hombres o mujeres, etcétera no es lo mismo haber crecido en la Sierra de Oaxaca o en el Cuyoacán, etcétera etcétera, etcétera, todas estas desigualdades materiales, reales en esta biografía, en esta situación material de edad también de salud, etcétera, negar esas diferencias es absurdo ¿no? y el capitalismo lo hace constantemente lo hace también el actual gobierno mexicano que se y dice, bueno, todos tienen los mismos derechos todos pueden hacer una petición claro que no ¿Cómo haces una petición viviendo en la ciudad de Oaxaca? Es una burla. Claro que no la puedes hacer. O si vives no sé en los altos de Chiapas, claro que no puedes tomar. No, ni siquiera llegas al lugar donde a hace la petición, ni siquiera tienes los 50 pesos para que sea o para llegar, o sea, vez son 200, no sé, según donde vives. No, eso es absurdo, por supuesto, en los hechos la, esta igualdad no existe. No existe, y por supuesto la gente reacciona diferente, y por supuesto algunos, aunque quisieran, por ejemplo, no pueden ser miembro de Morena, ni siquiera es que quieran o no quieren, no quieren, no pueden, materialmente no pueden estar en otra situación, y eso es algo que la izquierda, digamos, no dogmática, muchas su veces subestima, ¿no? que tiene esta postura abermaciana falsa, de esta falsa igualdad, e insisto que Bolívar inconscientemente retoma, y mucho la izquierda no dogmática retoman ¿No? y Sánchez Vázquez en este punto creo que es lo interesante de él, logra ser un, un fuerte crítico del marxismo dogmático ¿no? y, y al mismo tiempo no caen esas típicas trampas en sí caen muchos marxistas no dogmáticos y luego quieren esperarse demasiado en este pensamiento porque es buena onda de comida tipo o más otro de esas líneas que son interesantes, que por supuesto no aportan gran cosa porque caen en la trampa insisto, de la modernidad, que nos habla más falsamente el problema actual que tenemos lo llamamos una modernidad inacabada muy parecido a Bolívar en el fondo. ¿No? Bolívar se impactaría, o se lo tiene que escuchar y hablar, porque es un músico un tan crítico de Adamas. Me si lo he dicho en la cara, lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista está demasiado cercano. Y creo que Sánchez Vázquez es mucho más hábil y se mantiene muy inteligentemente en esta doble la practica constantemente al nazismo dogmático con su rechazo al sujeto con su, eh, su autocrítica auto auto que siempre tienen justo porque no le tienen la importancia a la subjetividad a la capacidad de cada uno, cada uno, y cada uno los pequeños golpitos opinar sobre el tema ya, sobre maya esos pequeños golpitos que siempre son muy molestos para los grandes gobiernos Sánchez Vázquez entiende la importancia de ellos, de estas subjetividades que no se pueden aplastar desde la ciudad de México, desde el palacio, lo que sea porque son sus simplemente diferentes. No existe esa igualdad. Y no es porque sean molestones o papagayos por el pan, sino su presencia en el mundo es otra. Entonces, en consecuencia, tiene otra postura, así de sencillo. No, existe, no es lo mismo vivir como descendiente maya en Yucatán que vivir en Palacio Nacional, simplemente, no, o en Coyoacán, en alguna casona bonita del centro. No es lo mismo físicamente no es lo mismo y por supuesto no puedo tener aunque quisiera la misma postura, simplemente imposible. Lo mismo pasa con las feministas, simplemente reciben otra violencia que los hombres reciben. Nosotros, los hombres, no, no recibimos, no somos víctimas por definición de feminicidio. Son absurdo lo que pues, estoy diciendo. Pero no, así necesito, hay que decirlo. Un hombre aunque es absurdo tener que decirlo, pero hay que decirlo, no podemos ser víctimas de feminicidio. Entonces, claro que no nos importa el tema de los hombres, porque no es nuestro tema. No nos importa, nunca nos van a ser víctimas de feminicidio. No podemos serlo. Físicamente no podemos. Mientras mujeres sí pueden serlo. Entonces, por supuesto, de eso era la subjetividad diferente de ahí, de esas diferentes experiencias cotidianas, y eso es algo que lo ve muy bien. Y eso es algo que no cabe en el pensamiento moderno. El pensamiento moderno es por definición igualitario y puesto ignorante a estas desigualdades materialmente existentes. Y ese es justo el problema, insisto, de la izquierda no dogmática, en que muchas veces cae en esta trampa de un pensamiento moderno ingenuo, porque en el peor sentido. ¿No? De esta igualdad, igualdad imaginamos absurda que no coincide con la realidad material. Y Sánchez que, no caen en el dogmatismo de los dogmáticos que dicen, ah, todas esas luchas no nos importan, son absurdas, ¿no? No caen en eso, tampoco caen los burgueses que les a pesar que vienen del otro extremo filosófico, dicen lo mismo que los estalinistas. Es algo muy interesante que pasa ahí, que en este rechazo a las, estas pequeñas luchas, a pesar que sus razones de hacerlo son muy diferentes, los estalinistas, igual que los burgueses o los aboguesados izquierdistas que ahorita hay muchos en la América latina, eh, rechazan esas mini luchas pero aunque las mujeres no están ni más de la mitad de la población que lo perciben como una mini lucha, y tampoco los indígenas son, son menos que mujeres, pero también son muchísimos en México, ¿no? son el 20% de sí, la población, pero ven como luchas así secundarias y relevantes, eh, que solo ¿no? y lo que no entienden es que la gente no molesta porque les gusta molestar, sino molesta, entre comillas, porque, existos, porque existen en el mundo, es otra. Entonces, lógicamente su lucha es otra, insisto, no porque no quieren ser parte del gran proyecto, algo así, a lo mejor entonces depende, ¿no? Eh, pero no es, es irrelevante ese que no sé qué no puede, ¿no? Simplemente, y eso sabe, insisto, que Sánchez Vázquez se mueve en esta dialéctica con habilidad como a pocos. Eso sí admiro, en él, realmente lo admiro. Esta capacidad, y lo hace muy bien, igual que Marx, ya los pues, no filósofos, cierto, no me explicó bien Alfred Schmitt en las clases que tomé con él en Frankfurt. Alfred Schmitt siempre decía, y justo esto hacía Sánchez Vázquez, que la filosofía es como una pelea de box no En una pelea de box tampoco hay golpe correcto. Hay siempre un golpe correcto según con quién estás golpeándote y cómo qué golpe te da él o... Ella. Bueno, él, en los casos de podemos hombres, pero también en boxeo mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué golpe te da él? Entonces, ¿verdad? Entonces, tú contestas, Entonces, si argumentas, si argumentas contra los estadistas argumenta de una manera que un golpe, y si argumentas contra las post posturas más modernizadoras, porque eso, etc., contesta de otra manera. Y siempre es la misma postura, pero ¿verdad? el argumento puede ser incluso contrario al que dijo hace cinco minutos, pero, insisto, porque recibe si un golpe y lo tiene que contestar. Entonces, así es la filosofía del tiene por supuesto muy claro lo que quiere, pero su argumento que expresa verbalmente que tiene que digamos expulsar como un golpe es el que en este momento es necesario según el contagolpe está dando, no en contra de uno necesariamente, pero en un debate público o algo así. ¿no? Entonces, en ese sentido, él, hace personas que tiene esta capacidad impresionante, a lo mejor ahí tiene le ayuda mucho su formación poética y también su formación política, que por supuesto sí tuvo en la, muy tempranamente a los 20 años, yo 21, ya era editor de un periódico muy importante en España ¿no? ahora. De su hermano era de la hora y el de ahora, tener manos eh, periódicos de las Juventudes Socialistas Unificadas con mil, millones, según Sánchez Vázquez, millones de lectores, cada medio de millón de ejemplares, e imprimieron y luego cada ejemplar se leyó por varias personas. Entonces, realmente es una cosa impresionante. Eh, bueno, ahorita no sé si yo tengo uno número de miembros de las JSU, le dije, no oh, número de ejemplares, pura exagerar el número de ejemplares de los JSU, si tenían, si me acuerdo bien, medio millón de, de, de miembros. Tenía ese periódico que se repartía entre, bueno, por lo menos entre cientos de miles de lectores, espero no haber exagerado el número, pero lo que quiso decía, muy joven, ya tenía esta experiencia política muy importante de este periódico y otras experiencias más en la Guerra Civil Española. Y creo que eso le ayuda a esta otra presencia en su filosofía, la presencia poética y la presencia también de periodista, de luchador político de soldado, incluso en la Guerra Civil Española. Él ayudó él, mucho en saber cómo la filosofía siempre hay que pensarlo también como un proyecto político, pero no en el sentido barato tengo que decir lo que siento también claro obviamente no digo eso. Decir si en el sentido tengo que pensar con quién estoy ahorita discutiendo, con quién estoy comentando, en contra de qué, qué argumento falso estoy argumentando en este momento. Y por supuesto según en contra de quién y cómo está argumentando a veces tengo que defender la igualdad, insisto, pues contra la extrema derecha siempre hay que defender la igualdad. Por supuesto son mujeres y hombres iguales, son judíos y no judíos iguales. Si hablo con la extrema derecha esto siempre tengo que defender. Es la única manera para pagar a esos idiotas, ¿no? Pero para discutir ya más en serio con gente más izquierda, porque etcétera, por supuesto los argumentos ya no tienen ni sentido. La igualdad tiene sentido cuando hablo con la extrema derecha, de cuando hablo con los otros. La igualdad, por supuesto, es un, es un concepto muy peor de la canción francesa, claro, pero hoy en día ya no sirve para nada. Es algo, nuestros ¿no? idiotas que todavía están en una totalmente retrógradas, pero cuando hablo hoy en serio, con gente poco más avanzada, ¿no? en su que son inspirados en el pensamiento de Bouguere, eh, Bouguere también tiene buen sentido, ¿no? más, Kant, Hegel, toda esa gente, con ellos hoy en día tengo un discutir diferente. Y a ellos sí les tengo que decir la igualdad no sirve. Sí, la igualdad es una mentira histórica, y claro, esa es la diferencia con Bolívar. Se que Sancho es que de pluralidad, igualdad, por supuesto, es más o menos lo mismo. ¿no? En Bolívar mismo lo dicen directamente, hacia que a otras sociedades, buscar la igualdad en otras sociedades es implicitamente está el concepto de igualdad y eso, insisto, a pesar de ser un concepto muy bello, es falso, no coincide con la realidad, solo sirve para pagar estos restos feudales que encontramos en la extrema derecha, este pensar ¿no? que no es lo mismo ser rey o súbito, ¿no? que aplican a todo, ¿no? a las mujeres, a los indígenas, a los judíos, a los homosexuales, siempre aplican este pensamiento premoderno, ¿no? nefasto, ¿no? por supuesto nefasto, ¿no? ya que, para lo siempre, insisto, hablando ya dentro de la discusión más moderna, el argumento no sirve para nada. El de la igualdad y Sánchez Vázquez en su filosofía de la praxis no lo dice tan abiertamente como yo ahorita, lo dice un poco diferente, ahora pues la terminología de los 60 es otra, ¿no? Lo único que hago ahorita es un poco llevar a Sánchez Vázquez a la terminología de hoy, ¿no? Pero eh, desde mi punto de vista digo exactamente lo que él trata de expresar la filosofía de la praxis, es esto, ¿no? El concepto de igualdad tiene esa deficiencia un, un, que a pesar de ser un concepto político muy potente en contra de la derecha, es falso. materialmente es falso, una mentira piadosa, como dicen en México, que es necesaria. A veces yo también, a que es necesario, hablo de igualdad, ni modo, a veces hay que hacerlo. Pero a, no, siempre hay que recordarse que la igualdad y la modernidad son una mentira, no van a funcionar porque no coinciden con la realidad. Ahí voy a ver el reloj rápidamente, nueve y media. Eh, yo creo que ya hablé la hora que, que, que pensaba hablar. Entonces, bueno, 9.23, no pero más o menos a esta hora empezamos hace una hora, a 8.23, algo así. Pero entonces, resumiendo, y algo que ese es como dentro del marxismo de América Latina, eh, la aportación de Sánchez Vázquez, eh, que defiende Marx a ultranza, pero primero lo actualiza, por supuesto, lo lleva al contexto de, actual, ¿no? Y lo combina también con luchas actuales. Hay varios textos de él después de Filosofía se donde. Subraya la importancia de otras luchas que hace rato Ya mencioné algunas de ellas, feministas, ecológicas, de indígenas, etcétera. Lo menciona varias veces y trata de subrayar su importancia. ¿no? Esto, digamos, ahí se aleja un poco hoy de Max. Max todavía habla poco, a veces sí habla, pero habla poco de esas luchas, muy poco, y en, en otras de páginas, etcétera, pero no es algo central para su pensamiento. ¿no? Y eh, a pesar que, un paréntesis, que Max sigue en muchas páginas en el Capital al trabajo de mujeres. Algo lamentablemente subestimado por casi todos los marxistas. Además Marx es un tema muy importante, la situación específica en, el trabajo, en la fábrica de las mujeres. Hay como fácil 200 páginas en el capital que no hablan de otra cosa, otra vez son los 300 300. Casi ningún marxista lo retoma. Algunas, algunas marxistas feministas que sí lo retoman. Pero los marxistas, digamos, eh, dominantes, para decirlo así, aún los críticos. Casi no retoman estos demás. Eso es un paréntesis. Pero claro, no lo lleva a su teoría central. Lo deja como algo empírico y algo importante a nivel empírico. En su teoría, como lamentablemente, ya no lo mete esta cuestión del trabajo de las mujeres, pero bueno, en ese sentido, los marxistas lamentablemente casi siempre solo toman la parte teórica de capital y la parte empírica, la empírica son más de la mitad de las páginas, entonces no lo dijo en broma, es lo dijo en serio, y acá claro, mismo Marx deja un poco en dos partes su libro, es, es, es, entonces es fácil a los marxistas quedarse con la parte teórica y olvidarse de esta parte del trabajo de mujeres las fábricas, pero bueno, de todos modos, no son temas centrales. Sí lo mencionan más que sus seguidores, eso sí. La mayoría de sus seguidores. Maxi es un, no es feminista, ¿no? pero digamos pero sí sabía más de estos temas que casi todos sus seguidores, lamentablemente. eso pasó, salvo, claro, los marxistas ser ministro que también hay, por supuesto, diferentes, ¿no? Pero los otros sí pasa esto. Pero bueno, pero esta, digamos, capacidad de Sánchez Vázquez de actualizar a Max, llevarlo a la situación actual y también en la negativa, me parece genial, insisto, y sin caer en las eh, limitaciones que muchos de esos actualizadores eh, sí tienen. No es decir, Bolívar aporta otras cosas que ahorita no voy a mencionar, porque a lo mejor son no, después en contra de Bolívar, o sea, no, es el, no es el punto. En este debate que ahorita quería oírse hace más fuerte a Sánchez Vázquez, y creo específicamente en la lectura de Marx, en las cuestiones más eh, de la relación sociedad y capitalismo, sociedad y economía, vida cotidiana economía, y creo en este punto Sánchez Vázquez... Eh, es más, acá no a Marx, que a lo mejor no siempre es una ventaja, pero eh, creo que muchas veces sí es una ventaja, más lo que Bolívar Chefería. ¿no? Entonces yo creo que eh, la cuestión de la igualdad sí es una gran ventaja y tiene eh, esta capacidad filosófica, eh, yo, con esto voy a terminar, ¿no? de defender este anticapitalismo radical de Marx a ultranza, más a ultranza, Marx, o, bueno, Sánchez Vázquez como la querido demostrar también con la ex cuestión con Octavio Paz, en 89 o 90, no me acuerdo el año exacto, no mejor con 90. 89 o 90 fue eso, a lo mejor 90. Entonces, eh, ¿no? Hacia su muerte, Sánchez Vázquez nunca renunció a su postura eh, anticapitalista, pero insisto, pero siempre. Tratando de no caer en los en limitaciones de los no, maxistas dogmáticos. Es muy difícil mantener esta postura, ¿no? 100% anticapelista sin ser marxista dogmático. Muy pocos han logrado eso. Y creo en, también en América Latina, y creo que uno de los muy pocos es Sánchez Vázquez. Bueno, con eso quiero terminar. A ver si hay aportaciones, discusiones, comentarios, preguntas o algo por el Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Estefan. Bueno, pues este eh, abrimos la la sesión de preguntas. Quizás pudiéramos acumular dos o tres preguntas para que se puedan responder. Me hace... Antolín, Antolín, eh, por favor, Antolín. Gracias, eh, Ambrosio, y, y muchas gracias Estefan por tu ponencia. Yo quería preguntarte... Eh, por el elogio que hace Sánchez Vázquez de Mariátegui, eh, de un marxista heterodoxo y además heterodoxo hasta el punto de que muchos marxistas consideran que no lo es, que, Mar que Mariátegui no era marxista, era otra cosa, era una especie de ecléctico, pero siempre me llamó la atención el, el elogio que hace, aunque sea breve, de su socialismo indigenista, o indianista, como diría Ambrosio. Eh, y, y siempre me quedé con ganas de, de preguntarle al, al propio Sánchez Vázquez ¿no? eh, ¿cuál, cuál era su punto de vista, más allá de Mariategui, y cuál, cuál era el suyo, siendo un marxista exiliado en México eh, y habiendo vivido de cerca pues, eh, todo lo que fue el, el, el, el neozapatismo, etc., eh, cuál era su visión ¿no? de, de, de un marxismo eh, capaz de, de integrar o no eh, el indigenismo, lo cual eh, es algo finalmente que desestabiliza, que rompe un poco esa horma eurocentrista que tiene el marxismo de por sí, por su raíz hegeliana. ¿no? Entonces, no sé si tú... Has, tuviste ocasión de, de conocer ¿no? un poco más eh, la visión de Sánchez Vázquez de este, de este marxismo eh, Porque además el, el socialismo indigenista de Mariátegui además es de hace un siglo eh, Entonces no es sé que, si tú... no entiendo la ¿El Sí, qué? Que, el, que el socialismo de Mariategui además es de hace ya un siglo Entonces, ¿Hace un siglo? de hace un siglo eh, casi. Entonces preguntarte si tú tuviste ocasión de, de conocer eh, pues cuál era la visión del propio Sánchez Vázquez ¿no? de, de esta perspectiva indigenista o indianista, o como se quiera llamar, dentro del, del, marx, del marxismo, teniendo en, cuan, en cuenta que es una presencia que desestabiliza la horma, el, el modelo, el esquema eurocentrista del, del marxismo. Bueno, esa es una pregunta muy buena, que ¿sí? lo que no sé si, si puedo dar una respuesta muy buena, pero eh, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Pero la verdad, la verdad, para empezar, nunca he hablado con él, ¿no? Para preguntar, perdón, para concretamente preguntas muy concretas, si he hablado con él sobre este tema, no. Es, digo, sobre los zapatistas sí, pero sobre Mariatiki no. Eh, lamentable nunca, no sé lo que voy a decir, aunque se si me hace, me atrae un poco el pensamiento de Mariatiki, pero por alguna razón... Pues, a lo mejor te voy a preguntar un psicoanalista, porque, pero en verdad nunca me he metido bien a bien a la lectura de María ¿sí? Tigri. Entonces, por esto mejor en este debate no me meto, porque ni he discutido yo, digamos, mucho con María Tigri y Sánchez Vázquez tampoco sí he revisado María Tigri y ni por mi impresión personal era la verdad, digo, pero... Muy superbe, es muy interesante lectura, pero lo voy a decir de todo muy rápidamente, aunque es un poco arriesgado, y luego los fans de Mariátegui me van a criticar. Mi, mi impresión personal de Mariátegui era que su crítica al estalinismo no es tan radical mucho menos radical que Sánchez Vázquez, que lo que él dice también muy amablemente a Stalin no a los estadistas saben que ustedes saben de Rusia la no se yo se habla de América del Sur, algo así, ¿no? Y justo en luchas lucha de los indigenistas, etcétera. Entonces, un poco, como déjenme en paz, ¿no? Aquí, o déjanos en paz y no se metan tanto desde Moscú bueno. en las luchas de acá, que me parece muy valiente y muy importante esta postura en temas políticos, ¿no? Digamos que alguien se atreva porque en general la izquierda de América Latina en ese entonces se sometió a los dictados de Moscú, a que que política, y también Sánchez Vázquez siempre criticado, ¿no? En el Sí, me parece importantísima la postura de María ¿no? pero a nivel filosófico pienso que él caga su supo pero siento un poco que se esconde un poco bien, insisto, con una lectura un poco superficial, tengo que admitir. Eh, mi impresión, por lo menos, es que sobre todo el argumento es en cada región del mundo las cosas son diferentes, y aquí es diferente que en la neosodética. Insisto que ya es un primer argumento muy importante, pero filosóficamente se me hace no muy fuerte no llego que exactos más que se va más sobre el centro mismo filosófico del estalinismo con la praxis, con la subjetividad y todo eso no entonces en ese sentido me parece más fuerte pues yo no, personal no considero marxista y la ruptura con el marxismo dogmático insisto en términos filosóficos en términos políticos eh, sí es una doctora muy importante y no, no más mínimo quiero, digamos, es subestimar María Pig, ¿no? Pero insisto, me parece más radical la postura de Sánchez Vázquez, pero insisto, otra vez Sánchez Vázquez tiene la ventaja, que también es desventaja del exiliado. Se mete de plano en la filosofía, ¿no? Y no defiende tanto la postura típicamente mexicana o algo así, que es más, más radical que sí hace en su país, ¿no? Entonces, la idea más que y ventaja en Sánchez Vázquez también lo podemos ver como desventaja. Pero insisto, yo, yo hoy hago mi tema como filósofo, porque, okay, insisto, pues creo que la filosofía tiene que aportar mucho. más hoy en día, que tenemos cada vez más gobiernos que se autocontiene en la izquierda y su aportación, creo yo, ahorita este no es un debate sobre la política, de todos voy a decirlo amablemente, eh, creo que sería mucho mejor la aportación si tuviera una posición ideológica, filosófica, clara, que no, lo, no la tiene. En Perú también se ve, cambia de opinión, se presenta, luego de Perú cambia su opinión cada día, y tiene que ver... Eh, por esto, por una teoría filosófica que en esos momentos, en general en el mundo, no, no solamente en la América Latina. Pero lo que quiero decir, hoy en día, puesto esto, y creo que hoy en día lo que tiene que aportar es la filosofía, que los políticos de izquierda tenemos lo suficientes. Lo que no tenemos son filósofos de izquierda, filósofos críticos, la antigua, pues eso casi no hay. Entonces, esto, por esto, con esta perspectiva, para mí Sánchez Vázquez es más importante que María Sigui. Lo insisto, sin menospreciar todo porque es más filósofo. ¿no? Pero, pero ya la pregunta específica, ¿qué pensó exactamente de Sánchez Vázquez de él? No lo sé no no sé más que escrito lamentablemente nunca le he preguntado lo que sí sé un poco más es de los zapatistas de esto sí hemos sí. hablado dos tres veces y además de la varios textos donde los menciona y algo que está Vázquez que sí ahí también es como pensador político para también empezar con esa distinción en el que se les estimó muchísimo ¿No? E incluso hay rumor que alguna vez Marcos, cuando era alumno de la UNAM, tomó clases de Sánchez Vázquez, etcétera. No sé si es cierto pero ese rumor lo escucharon muchas veces nos en los pasillos de la facultad y también algunos artículos en la jornada, y etcétera. Entonces, por supuesto, desde la relación también de Sánchez Vázquez hacia Marcos. No sé si es cierto y no sé qué, qué piensa Marcos, si es cierto de su ex maestro. No, no me voy a meter ahí porque no lo sé, pero eh, lo que sí sé que Sánchez Vázquez lo estimaba esta radicalidad de ellos esa decisión esta no eh, insubmisión de ellos esta actitud parcialmente por lo menos anticartista que sí tienen, es una postura muy compleja de ellos, ¿no? Y no tenemos no el tiempo para meterse ahí. Por supuesto, no es el marxismo tal cual. La de los zapatistas tiene elementos de ello de la gente, los estimaba muchísimo, pero insisto, sobre todo como pensado político, ¿no? Filosóficamente, mmm, creo que no hay ningún texto de Sánchez Vázquez sobre los zapatistas. Por ejemplo, ¿qué significa para mí filosofía en la lucha indígena? Lo que mencionaste de María Celina. Es que yo sepa no no existe el Sánchez Vázquez, eh, por lo menos no que yo conozca, no entonces eh, insisto, ¿no? Y él ahí como su intuición, su capacidad, su memoria política le dice, eso es importante, hay que respetarlo, hay que dar importancia. Él mismo manda un texto, no puede ir ya no está también en salud, cuando hacen un, un foro en San Cristóbal, Bolívar incluso va en persona, en San Cristóbal manda un texto, digamos, sí quiere apoyarlos, etc., eh, también con textos a los zapatistas de Chiapas, pero que eso haya influenciado en su filosofía eh, de manera decisiva, o que desde su filosofía hace una aportación, como lo hago, otros, otros intentan. Luis Villoro creo que incluso lo intenta más que Sánchez Vázquez. Tampoco sé si lo logró en cambiar su filosofía a partir de su intercambio de cartas con Marcos. No lo sé, pero intenta por lo menos. no. Sánchez Vázquez, eh, no sé, yo creo que es muy difícil. Para decirle a mi propia postura, creo que no es tan fácil. no. Realmente eh, influye en nuestro pensamiento que, al final de cuentas, a pesar que somos críticos radicales a la civilización occidental, creo que así lo somos, somos parte de ella, ¿no? Estamos en esta dialéctica. Mientras las luchas indígenas, aunque sea en verdad no suficiente para hablar así en serio, te lo voy a decir de todos modos, ¿no? obviamente son luchas más complejas que no están sometidos al 100% a la civilización occidental. Seguramente también elementos de ella en todos los grupos indígenas de América Latina, no creo que uno solo sea hogar logrado salvar al 100%, pero al mismo tiempo, por supuesto, hay otros elementos civilizatorios en estos pensamientos que seguramente les ayuda a tener una crítica occidente mucho más radical que Andrés. ¿No? Y creo, si este debate realmente empezado, no lo sé. A lo mejor hay algunos antropólogos muy inteligentes de izquierda, eh, pero desde el marxismo, quién sabe. No, no estoy tan seguro que este debate, bueno, a lo mejor ahorita hay un autor que desconozco, autor, ¿no? Y, pero por lo que yo conozco, que por supuesto es limitado, creo que sería una gran tarea del marxismo abrirnos a este debate. Y, ¿no? A ese debate que, que en, en, en empieza y que lo trata de llevar a cabo, que insisto, no me no puedo meter, no sé si lo logra o no, no lo sé. ¿No? Sánchez Vázquez que seguramente lo hubiera gustado entrar en ese debate de oh, creo que lo logra. Y no lo digo como una crítica, pero algo que realmente lo digo más bien como una autocrítica. Entonces es algo muy difícil. Insisto, habría que hacerlo a fuerzas. Es algo, eh, después te digo, es una pregunta muy buena que haces Antonio, me encanta, de creo logrado no va a ser fácil no lograr realmente entrar en ese debate con las luchas indígenas desde el marxismo Va a significar, digamos, más allá del nivel político, reconocer la importancia de su lucha, eso por supuesto se hace, ¿no? Pero ya filosóficamente dice, a ver, ¿qué tenemos que cambiar en el pensamiento marxista para que realmente se acerque al pensamiento de estas luchas indígenas, que a lo mejor también son muy diferentes en su pensamiento, porque las culturas indígenas de México y en América Latina no son lo mismo, obviamente, ¿no? Pero bueno, aún bajamos a los zapatistas, si no más tomamos zapatistas, a su pensamiento, y yo la persona siento que esto ni siquiera ha empezado a nivel filosófico, a nivel, a nivel conceptual. No, y creo que sería importantísimo, puesto agradezco por su pregunta, ¿lo ¿Cómo lo galo? verdad no lo sé. Seguramente el primer paso sería aprender, aprender los idiomas, aunque sea uno o dos. Como si lo hacen macos? Eso estimo mucho a comandante, que se mete a aprender los idiomas. ¿De quién hace esto nadie? Los antropólogos lo hacen en México. De los marxistas, sí. y algunos antropólogos son marxistas, sí, sí, De los filósofos, filósofos de facultad, yo no sé si alguien lo ha hecho, pero es muy poco. O sea, sí hay algunos, claro pero digamos que hay muy pocos. Y marxistas, eh, no sé si hay uno en solo. Entonces digo a otros como a otros, digo, en general la izquierda, la mitad, no solo los marxistas, la izquierda, la izquierda, justo lo dije hace rato, por concepto de igualdad, que es muy excluyente, a final de cuentas, porque a veces somos hasta peor que otros. En este punto, en esta soberbia implícita, no queremos ser soberbios, tenemos a onda, solidarios, pero los hechos, Creo que a que admitiera que somos bastante soberbios, ¿no? Insisto, no porque quisiéramos serlo, que lo somos, justo porque, al final de cuentas, a pesar de toda la crítica que tanto dije, somos parte del concepto de igualdad, <ríe> en nuestra actitud. Y eso quiere si decir hablan español o alemán o francés, sea, ¿no? sí, inglés, sí, todos los idiomas igualitarios, ¿no? Entre muchos comidas, ¿no? Los que dominan el mundo, eso es la igualdad, siempre es lo que dominan, no es la igualdad. Eh, es. Entonces, eh, esto y algo que eso, pero agradezco muchísimo la pregunta, pero, Antonio, pero siendo sincero, como le este cuenta, no puedo contar Está mucho sobre esta autocrítica que aplica también para Sancho Vázquez. Yo creo que no sé si es tu intención criticarlo, pero si de, yo no. creo que hay que criticarlo a él como a todos. No, no mucho sí. gusto, pero bien, Seguimos hablando, Estefan. Muchas gracias. Muchas sí, sí, gracias. gracias. Tenemos dos manos levantadas más y tres preguntas en el chat. Si quieren, vamos eh, eh, primero con las eh, eh, preguntas, en... no, con las manos levantadas, porque creo que llega, perdón, con las, con las del chat, porque creo. Eh, que llegaron antes de las manos levantadas eh, eh, voy a leer las puedes, tres preguntas aquí, y después cerramos con José Manuel y César eh, este, eh, dice el doctor Esteban se refiere a la discusión a algunos Sánchez Vázquez con Octavio Paz en donde señala que el capitalismo no puede ser embellecido aunque cuente con las capacidades de un gran poeta está bien, esto es más un comentario y viene la pregunta del Nalegi Nale Nayeli, ¿en qué sentido la filosofía de la praxis y el humanismo se liberan del idealismo o cómo convive sin caer en el antimarxismo? Esta es una pregunta. Voy a leer la otra, este, otra pregunta. Eh, eh, sigue comentando para aclarar la pregunta, Nayeli. Esto lo pregunto porque mencionó que el concepto de praxis tiene un origen idealista, pero Marx en la ideología alemana criticó el hegelianismo, no fue cordial con ellos. Entonces, la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez aparece anticomunista por hacer caso omiso a la crítica filosófica de Marx y Engels posterior a los manuscritos del 44. Bueno, es parte de la pregunta. La siguiente dice, ¿cómo ha sido la recepción de Adolfo y Bolívar? Eh, eh, su, ¿Cómo ha sido la recepción de Adolfo y Bolívar? ¿Su propuesta es vista, es vista como algo local? Esto en Alemania. ¿Cómo en Alemania, ha sido, te pregunto, ¿cómo ha sido sí. recibido en, Aleman en Alemania? Sí, ¿cómo ha sido recibido en Alemania Adolfo Sánchez Vázquez y eh, Bolívar Echeverría? Eh, eh, después, eh, eh, viene un comentario, la ausencia del indigenismo no será el propio eh, eurocentrismo marxista del joven intelectual y la ausencia de las reflexiones de Marx Maduro en los apuntes... Eh, etnoecológicos. Bueno, estos son los comentarios y preguntas que están en el chat. Y no sé si quieras responder brevemente para pasar después a las dos manos levantadas que ya están, Estefan. Sí, igual sí, trato de contestar, o sea, trato de ver como dices. Sí, entiendo lo más fácil, cómo es la sí, recepción de ellos dos en Alemania, eh, lamentablemente muy poco. Eh, Bolívar ahorita salió por fin un libro de traducido de algunos textos recogidos de diferentes de tipos del español en alemán, eh, que me parece muy bien lo personal, pero considero que la traducción no está muy bien lograda, eh, algunos conceptos centrales se traducen mal. Eh, pero bueno, pero digamos que bueno, que se hace el esfuerzo eh, de, de discutirlo allá, pero de todos modos, a pesar de este libro que yo sepa, eh, se ha discutido muy poco ahí. Si sí el egocentrismo, que una pregunta se menciona, es fuertísimo en Alemania. Eh, mucho más que dicho pasa a los estadounidenses, y no lo digo porque sea yo muy por pero en Estados es Unidos tiene cierto debate. Sobre el pensamiento en América Latina. Claro, es que hay muchísimos latinos también allá, que en gran parte ellos son los que lo impulsan. Pero también los gringos, los estadounidenses, a veces siento yo, a pesar de todo su racismo, siento que hay una mínima apertura en algunos de izquierda hacia el pensamiento. Acá no es muy grande, pero hay como un cierto inicio. En este inicio, ni siquiera el inicio en Europa. Salvo, claro, los que están acá. ¿no? Digamos, yo sé, ustedes, eh, lo que en España es un poco diferente, hay como una. Y en los autores, bueno, los dos que ahorita están presentes y que se entrenan en Sánchez etcétera, pero en general en Europa, en Portugal también es un poco diferente, dicho de paso, ahí en la cesta Brasil, etcétera, pero estos dos países son, a lo mejor también por el idioma, son un poco una excepción, pero el resto de Europa, y aún en España y Portugal no es mucha gente que hace lo que estoy diciendo, pero en el resto de Europa lo no podemos crecer, tranquilamente olvidar, en París, hay algunos también latinos que tratan de hacer algo, pero mi impresión es que el egocentrismo incluso ha aumentado todavía más, que en los ochentas cuando vivía allá todavía. allá, y Mi impresión es la crítica del egocentrismo, que tenía cierta vigencia en los ochentas en Europa, creo que esa es cosa del pasado. Estoy ahorita, desde mi perspectiva, cuando voy a es peor hoy en día, que hace 30 años o 40 años, eh, es mi impresión es que el eurocentrismo aumenta y la guerra de Ucrania y todas esas cosas, y están ahorita tan encerrados en su propia problemática, que sí es grave, no quiero minimizar el problema que hay ahorita, pero lo hace peor en términos de abrir las otras temáticas. Esa es nuestra pregunta, si se discute tanto en Bolivia en Alemania, la respuesta es no. O digamos, menos dos, tres, cuatro, ahí y qué bueno que existen estos dos, tres, pero son muy pocos es muy muy muy cerrado lamentablemente el debate sobre ellos y cerrado se en el sentido que es muy poca gente que participa y esta eh, y es eh, la otra no... pregunta en qué sentido la filosofía sí. de la praxis y el humanismo se libera del idealismo o cómo convive con él sin caer en el antimarxismo ah esa es una pregunta muy buena yo creo que si lo logras muchos ¿no? es la típica crítica que claro, desde el marxismo dogmático pero estoy convencido que marx Aún hasta el final de su vida no el, otro, es el del capital. no y Por supuesto, el concepto central del capital es el, el fetichismo de la mercancía. Lo último que escribe Marx para el capital el primer tomo de publicado es el subcapítulo sobre fetichismo. Es como el resumen. No lo pone al final y tampoco al inicio, como casi al inicio, al inicio, lo pone como al final del primero o segundo capítulo. Ahorita se me olvidó que del primero, pero el capítulo, el subcapítulo sobre el chismo de la mercancía, esos secretos se sabe que es geográficamente en el desarrollo de teórico normal de Marx. Lo último que escribe el primer tomo del capital es como el resumen y es una cosa donde, por supuesto, está presente toda la cuestión idealista de la subjetividad y su destrucción en el capitalismo y el fetichismo de la mercancía. No, yo decía como al chiscer que Marx a de totalitarismo eh, en cierto momento es una orden una... de absurdo. ¿no? Esa, eh, lo que sí cierto, Marx quisiera subjetivamente alejarse, esto es cierto, subjetivamente Marx del dios 13 al capital elimina todos, eh, como, bueno, casi todos los conceptos típicamente hegelianos, ¿no? digamos los términos más que como, los elimina pero el pensamiento de que no sigue ahí trata de quitar las palabras y, y no hay dicho de paso para ha sido Hocker madonna que quitan la dialéctica ilustración en sus dos ediciones, en, en eh, la segunda en el 68 todos los términos típicamente marxistas peligros sigue teniendo una herencia claramente marxista. Eh, es una estrategia discursiva de sacar los términos, ¿no? Que se entiende en su momento biográfico, etc. Y filosóficamente, por supuesto, el truco del el idealismo no la hay. Digamos, con esta herencia idealista que por supuesto Max pone de cabeza, como de pierna, dice Max, Si yo como ella que está de cabeza, lo pongo de pie. Dice, eso es lo que hace con todo el idealismo, ¿no? Pero por supuesto, como dije, en el debate con los estalinismos eh, eh, a la letra, ¿no? Es que hay estalinistas en la época de Marx, no digan no sean estalinistas, obviamente, porque el todavía no lo nace, pero esta edición eh, estúpida, dogmática, economicista, eh, de la reducción de esa teoría a la teoría económica, ya existe en la época de Marx, este famosísimo intercambio de cartas con Vera Zasulich, ¿no? donde ella dice, los marxistas de Rusia dicen que usted... Eh, piensa que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que la izquierda inglesa, que el capitalismo se va a desarrollar aún en Rusia, de la mismísima manera que lo hizo en Londres, y las luchas de los comunitaristas que existen en Rusia no tienen importancia, según los marxistas que hay ya en la época de la vida más en Rusia, y ella es más bien a los comunitaristas, que piensan que puede haber un brinco directo, eso podría ser un poco la respuesta a la pregunta de Alconín, la respuesta un brinco directo del viejo socialismo, digamos, primitivo, esta comillas ¿no?, no despectivo, sino como originario, muy viejo, directo a un socialismo postcapitalista o moderno, o no sé cómo llama la palabra, moderno, la no crítica, un, un capitalismo, anticapitalismo de hoy, sin haber pasado por el capitalismo, esto es posible, pregunta a ver a Sassolich, a Marx, y él le contesta a una carta que no está seguro si la mandó, pero sí si escribe la carta, por supuesto no soy marxista, esa es la frase que luego se cita fuera del contexto, dice si es un marxismo, esta cosa barata economicista, estúpida de un historicismo simplón que quiere copiar toda la historia desde la que en Londres por supuesto no es mi postura ¿no? entonces por supuesto ahí existe ese subjetivismo del idealismo diciendo por supuesto cada grupo humano hace su propia lucha y por supuesto los comunitaristas de Rusia no van a luchar lo mismo que los obreros de la fábrica en Londres y esto también lo sé, yo Marx an analizo Londres porque la ciudad capitalista más avanzada, pero no porque, porque yo pienso que todos tienen que copiar la izquierda inglesa y su forma de luchar, ¿no? Entonces esto en ese sentido eh, me parece falsa la afirmación que está explícita en la pregunta, no claro que no es un idealismo, es una manera insisto otra vez de ser corta golpe al economicismo que ya exista en la época de la vida de Marx como lo quieren falsificar prácticamente su obra sobre no es economicista, ¿no? Hay altos Creo que es este, demasiado estalinista en este punto, ¿no? Eh, al que usted defiende eh, de una manera, creo que muy simple, a esta vieja forma de pensar con esta supuesta ruptura epistemológica, etcétera, y tal cual no lo hay obviamente la obra de Marx. Por supuesto, en Dios como en cualquier pensador de Marx, también la hay. Y por supuesto, quiere liberarse de este peso de Gliano, pierdan ni siquiera el de peso de foya Son dos pesos que tiene, es el peso del idealismo y el peso del, marxismo, perdón, del materialismo mecanicista. Las dos son muy importantes. Para más para su desarrollo, él cosecha muchísimo de los dos. Por supuesto, saludos de hey, bueno, bueno, algo indirecto, Que por supuesto, puede es central para el pensamiento de Marx y al mismo tiempo tiene que romper con los dos, ¿no? Y como lo dije tanto con Sánchez Vázquez, también Marx tiene esta doble lucha, en contra los dogmáticos economicistas y en contra del abusamiento ¿no? Pero que haga las dos luchas no quiere decir, creo yo, que caigan unos dos extremos, ni Marx, y tampoco eh, unos seguidores para mí de los mejores lectores de Marx, que Sánchez Vázquez. ¿Y cuál era la tercera? pregunta, más bien la primera, ¿cuál era? Esa era, ¿Alguien? creo que le has dado Ay, respuesta. Tira. ¿En qué sentido Ay, la filosofía de la práctica? Sí, no, sí, ese no, es ese adelante, exactamente. Ganando. Bueno, pues sí, pasamos sí. A, a, las, a las dos manos levantadas, este primero José Manuel y después César de Rosas, si quieren hacen sus dos eh, preguntas, sus dos intervenciones y ya le pedimos para que cierre a Estefan. Si queda tiempo, yo le haría una pregunta muy, muy breve sobre algunas referencias bibliográficas y un comentario sobre el subcomandante y Althusser. ¿Mm? Adelante, José Manuel, por favor. Vale, eh, sí. Eh, bueno, en primer lugar, felicitarle por la ponencia. Eh, muchas gracias, ha sido excelente. Y bueno, también por su libro eh, Marxismo Crítico en México, que a mí me ha ayudado mucho al empezar a leer a Sánchez Vázquez en mi tesis doctoral. Así que gracias y enhorabuena por su libro. Eh, decir Bueno, simplemente no es una pregunta muy rápida, no tiene que ver cuando comparaba las lecturas de Sánchez Vázquez y de eh, Bolívar sobre la modernidad ¿no? y decía como Sánchez Vázquez eh, lo que plantearía sería eh, una, una radicalidad filosófica mayor porque plantearía una, una ruptura ¿no? civilizatoria con relación a la modernidad. ¿no? Y, y yo eh, quería preguntarle cómo eh, articular esa, esa posición de ruptura civilizatoria con relación a la modernidad con las propuestas de Sánchez Vázquez con relación a la tecnología, a las, nueva, a las nuevas tecnologías, sobre todo con relación a los videojuegos y a las narrativas virtuales, cuando eh, se mete a explorar eh, las posibilidades eh, emancipatorias de esas narrativas y las posibilidades para la socialización de una creación, ¿no? cuando son, en muchos casos sabemos, eh, eh, instrumento, eh, bueno pues, eh, narrativas virtuales eh, altamente influenciadas por el, por el capitalismo, por el sistema capitalismo, por la ideología capitalista en, en buena medida, ¿no? Yo, ¿Cómo se podría conjugar eso, no? Y, y preguntarle también, yo creo que va muy en, en esa relación con esto, ¿no? con, con, con la primera pregunta, eh, esta praxis, este concepto de praxis de Sánchez Vázquez, ¿no? que está tan, tan relacionado con, con esas pequeñas luchas que usted mencionó, de las que él nunca se quería desentender, ¿no? porque de alguna manera la praxis de Sánchez Vázquez eh, convierte la transformación social en, en esas pequeñas luchas que parten siempre de la realidad concreta y del sujeto y no de una estructura pensada que tengas que trasplantar en la realidad para transformarla como podría ser eh, el marxismo ortodoxo o el marxismo de partido ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo articular o cómo, cómo cree usted que Sánchez Vázquez pensaría la articulación de esas pequeñas luchas de cara a, a, a pensar una propuesta transformadora de la realidad ¿no? porque con pequeñas luchas individuales no transformamos la realidad, no podemos llevar a cabo esa ruptura civilizatoria con la modernidad capitalista ¿no? ¿Cómo eh, eh, desde la obra de Sánchez Vázquez se podría pensar desde el marxismo de la, desde, desde la filosofía de Sánchez Vázquez se podría pensar esa, una propuesta de transformación de la realidad que articula esas pequeñas luchas ¿no? y digo que yo creo que va de la mano con esta, esta, esta propuesta y esta pregunta anterior con relación a eh, los posibilidades, las posibilidades utópicas de las nuevas tecnologías y de las plataformas y de los videojuegos ¿no? ¿Cómo desde la filosofía de la praxis esas plataformas pueden ser transformadoras ¿no? ¿De qué manera? ¿no? ¿Cree que Sánchez Vázquez eh, pensaría eso? Porque de alguna forma eh, le sus textos y no está muy explicado ¿no? ¿Cómo esos videojuegos pueden servir para transformar, pueden tener ese componente político ¿no? Entonces bueno César, eso es un gracias. poco mi pregun pregunta Ok, César por favor Gracias eh, Muy brevemente Estefan. Quería preguntarte sobre la relevancia eh, de Sánchez Vázquez para eh, las nuevas generaciones en América Latina, bueno, para, para la generación de estudiantes en América Latina, eh, posterior a de la segunda mitad del siglo XX. Eh, es, eh, autores como Néstor Cohen, como Ana María Rivadeo, por ejemplo, eh, hablan de la gran relevancia que tiene la ética, entre otros textos, ¿no? Eh, para estas generaciones que, que después pues, han sido también nuestros profesores, ¿no? Y que han vivido situaciones muy dramáticas como los exilios y las dictaduras. Entonces, nada más eso, ¿no? La Esa gran relevancia y que luego se encarna también una figura muy interesante en la del Che Guevara, ¿no? Hablando de este, pues, el marxismo latinoamericano. Y ya, muchas gracias. Este Cecilia ha puesto una, una chinche, una ¿cómo se llama? Una tachuela. Eh, un, un pin, no sé si es algún interés en intervenir o algo, aparece ahí un pin en, en, en tu recuadro, Cecilia. No, ok. Bueno, entonces, adelante, Estefan, gracias. Y tu pregunta, ¿vos se la vas a hacer después? O... Bueno, ¿O... es muy sencilla, es muy sencilla. Eh, si nos pudieras dar las referencias bibliográficas donde eh, cuestiona o, o comenta Sánchez Vázquez estas ideas sobre modernidad de Bolívar, y lo que ya no dijiste, los comentarios de Bolívar sobre Sánchez Vázquez. Y finalmente, ah. eh, sí sobre la influencia de Adolfo Sánchez Vázquez en, eh, en, el, en el subcomandante, eh, es un, Bueno, no, no la niego, pero, pero se, el subcomandante se afilió totalmente a, al altucerianismo en la facultad, ¿no? Con su director de tesis, ¿no? Eh, que era especialista en historia un profesor muy destacado pero era el polo opuesto que Sánchez Vázquez quijotescamente siempre eh, luchó no, este, contra, eh, igual que Bolívar igual que Bolívar contra el altuserianismo. gracias eh, bueno, también empezó rápido que tú dices Ambrosio eh, bueno, lo no de bueno, sí, ya podría haber escuchado eso pero ya, eh, no sé mejor ya no sé qué comentar ahí pero, no, yo creo eh, que pasa una transformación radical de, de, de, sí. del, del sur en su encuentro con los indígenas, donde el marxismo pasa muy segundo plano. Esa es mi interpretación. Sí, sí, sí. Es, es muy probable lo que dice. Y sobre el otro, en su pregunta eh, de la biografía, no, lo que dije de, de los comentarios de Sánchez Vázquez sobre Oliva, lamentablemente, eh, todo, no está ni siquiera grabado, eh, sino ah. fue todo verbal. En de, porque yo varias veces la de provocar este debate entre los dos, muy pero y, eh, y, y, y Bolívar por lo menos se lo grabar, ahí le tengo, le tengo una grabación o sea Sánchez Vázquez siempre me decía, no, no lo grabes. Entonces, esto nada más lo digo de la memoria y bueno, esperando que me crean. Eh, pero Bueno, así fue, no estoy inventando nada. Y Bolívar lo que conquistó, esto si lo tengo grabado de rápido, lo digo, más o menos es que picó a Sánchez Vázquez justo con cierto de praxis. Eh, piensa que está, más, tanto como, hace, es un poco diferente, ¿no? Como diciendo que es más optimista, según Bolívar. Él ¿no? ah. eh, piensa eh, que, ahí piensa como más como Benjamin, según Bolívar, Benjamin, como diciendo eh, esta praxis que crea el nuevo mundo, ¿no? Como el obrero, con la, Llegar hacia el horizonte, a lo mejor también un poco autocríticamente, porque Bolívar es muy fan del, del Che, del joven, del Che también hay algo de eso, ¿no? Esta mirada de hacer nuevo hombre, etc. Bolívar rompe un poco con esto a partir de cierta edad y eh, tiene, se acerca más a Benjamin. Y piensan más que hay que más poner la énfasis en la destrucción, en la catástrofe, en la imposibilidad de la izquierda. Hasta hoy cuando vista de realmente construir el mundo emancipado, la incapacidad de la izquierda europea de frenar o impedir el fascismo. Y España ha sido un ejemplo muy importante, como lo intentaron en Yugoslavia. Por supuesto, el Ejército Rojo, digo, por supuesto, y que finalmente sí lograron eh, ganar. A los nazis, pero todos nos, eh, la izquierda europea eh, en su momento eh, no ha logrado parar el fascismo. No, Finalmente el ejército de gana, dicho de paso, okay. esto no nada, bueno, de a, que decir este se lo nada. Bueno, como se acaba el tiempo, algunas palabras a para sí. José Manuel y otras. Bueno, ya para... <risa> las otras preguntas tienes, Gastón. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y la otra, sobre las otras dos preguntas, eh, la de, a ver, déjeme concentrar rápido. La primera, la de César, era de ver, César, perdón, disculpen, ahorita me claváis demasiado con lo otro. Eh, eh, bueno, la primera era de las luchas actuales. más ah, más siete, sobre o siete, ahora a que a veces es más fácil por mi memoria. La relevancia de Sánchez Vázquez para los jóvenes de hoy, y también para Nestocó, Ana, Ana María Ribadeo, etc. Más o menos como en mi generación, pero yo creo, pero voy a hablar de la gente más joven, los no sé, estudiantes de hoy. ¿Cómo decirlo? Yo, ¿cómo decirlo precisamente? Pero un, voy a decir primero, hablar de lo que veo, y estoy en verdad bastante triste. Siento que ya casi nadie le ha dado Sánchez de la gente joven. Eso me, sí me entristece y yo creo que subestimar de manera radical en la juventud de hoy. Espero equivocarme. Pero claro, también influye de, de, de una decisión o varias decisiones de la SEP en México, sánchez Vázquez, que leía hace unas prepas. Eh, en los ochentas y tal vez incluso en los noventas todavía, justo de su ética, algunos textos eran centrales para la lectura de muchas prepas de, de, de, de México, del país. no Y esto ya que yo sepa se canceló todo, esto tiene que ver con desarrollo de, hacer la derechización, con el panelismo, Prisa derechizó y Morena, que ahorita está en el gobierno que yo sepa, no ha corrigido este error, si me equivoco, corríganme, pero creo que este error grave, desde mi punto de vista, es sacar a Sánchez Vázquez de todos los de textos de la prepa, incluso que secundaria se leía algo, que yo sepa Morena no lo ha corregido, deberían hacerlo, ojalá que lo hagan, pero eh, y creo que no lo han hecho. ¿No? Digo, ellos no cometieron este golpe, tampoco lo corrigieron, <risa> que yo sepa. ¿No? Entonces yo creo que eso es importantísimo porque estoy también convencido que fue correcto tener a Sánchez Vázquez como una lectura central para los chavos ya desde la prepa y tal vez incluso secundaria. E insisto, esto lamentablemente es cosa del pasado, espero que no que, que se cambie esto nuevamente, ¿no? Y y que también la facultad sienta, que existe este evento y se hacen eventos, mi impresión es que de todos modos, la gente de la desatura, etc., más ancho es más, es muy importante. Eh, espero que lo logremos, cambi que logremos cambiarlo, eh, pero. Y esa es mi impresión, se ve como un viejito, ¿no? <ríe> Yo no lo como alguien de otra otra época. Por eso traté hace rato poco a actualizar su lenguaje. Es que el problema es el lenguaje de Francisco Vázquez, sí es de los eh, 60, de los 80, de mejor los casos. Y hoy en día el lenguaje ha cambiado muchísimo. Yo creo que eh, sí. Por esto falsamente se percibe como no actual. Desde mi punto de vista es muy actual la postura de Sánchez Vázquez, pero creo que esto no se percibe de manera suficiente. Puesto que es bueno que hacen este evento, agradezco muchísimo. No sé que tanta gente de, de, de los de legislatura participa, no tengo idea. Vemos que no son tantos, pero no lo sé. También corrígenme si no, eso es así. digamos, algo que debería ser muy importante, pero creo objetivamente no lo es. En el sentido de leerse, discutirse, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi percepción. Claro, Nesta Coan hace muy buen trabajo, ¿no? Y de Ana María también, etcétera. Otra gente, sí, hay gente que lo vea pero somos de mi generación, ¿no? Ellos, tal vez, han un poquito más joven, pero no mucho, digamos, no son estudiantes de literatura, obviamente, y a lo mejor, ojalá que logren ellos hacer a Sánchez y ellas, a Sánchez Vázquez, ¿no? A los estudiantes, hoy. ¿no? Yo también mis clases siempre sí, lo leo, ¿no? Pero con los alumnos, pero quién sabe si logramos realmente contestar esta actualidencia. Eso sí la pregunta, pero insisto, en general el marxismo, no solamente Sánchez, hay como una cosa muy rara. Por un lado, en Alemania, hace dos o tres años se decía que el libro más vendido el capital de Marx Tomo uno. Algo pasó que todo el mundo lo compraba, pero Tu, tu, tu micrófono se cerró. Sí, ahorita sí me escuchan otra vez. Sí, ya correcto. Ah, que, no. Es que estaba conectado por celular, porque a veces falla el internet y, puesto, y se la odio por celular. Oye, se, algunas no te, por... palabras, eh, aunque sea una breve respuesta para José Manuel, eh, en sí. relación a ah, la pregunta de las luchas y la importancia de Sánchez Vázquez para ello hoy. Eh, sí, eh, claro, como 17 eh, bueno, voy a pensar en mi la última pregunta, es los videojuegos, es que si entendí bien tu comentario o pregunta, es que los videojuegos pueden tener un elemento de rescatar la subjetividad, si ¿Sí te entendí bien. Eh, sí, bueno, esto sabes que lamentablemente yo casi no hago juego, videojuegos y tampoco tengo mucho que ver con este debate pero voy a decir algo que se me ocurre ¿no? pero espero que no sea muy descargado eh, mi, mi, mi, pregunta, mi pregunta más bien era cómo compaginar la ruptura radical que Sánchez Vázquez plantea según tú dices con la civilización o con la modernidad y eh, el, el aprovechamiento que plantea de los videojuegos cómo poder comparar eso porque los videojuegos eh, proceden de esa modernidad y siguen las lógicas de ese capitalismo ¿no? cómo, cómo congeniar esa ruptura que él plantea con utilizar esas narrativas virtuales que, en parte, proceden en buena medida del capitalismo y están muy influidas por él. Ya ya, ya entendí, gracias. Ya entendí mejor la pregunta. Gracias. Sí, bueno... ¿Sabes qué? Yo creo que Sánchez Vázquez muchas veces se parece a Benjamin, porque lo tengo ahorita además en Benjamin, porque toda una respuesta parecida sí podría dar. Sánchez Vázquez, Benjamin diría que hay dos tipos de emancipación, la fascista, que se parece mucho a la capitalista, y la emancipatoria. No hay algunas diferencias de autores como Ortega y Gasset que dirían que hay que rezar el individualismo, etc. Benjamin diría, o también Nietzsche diría eso, Benjamin diría, no, eso no va a funcionar en el mundo actual. Lo único que va a funcionar es una emancipación una masificación. Y tal vez eso es lo que tú quieres decir, tal vez esos videojuegos, por supuesto en algo masificador, todo el mundo juega lo mismo, ¿no? A, a nivel planetario, o casi esos juegos locales ya no existen, o bueno, o casi no existen, y hay una imposición planetaria de unos cuantos juegos para todos los jóvenes de hoy, o bueno todos los que participan en eso, entonces hay una masificación, por supuesto, profundamente capitalista, como dice, pero creo que existe sería darle el giro y hacer esta masificación, una masificación emancipatoria como eso hace en la praxis, no lo sé porque no tengo mucho que ver con este movimiento pero sí sé que existe este intento ¿no? de cómo subvertirlo y hacer de estos medios que son demasiado dominados por la lógica capitalista una cosa izquierdista y seguramente algo que sí, ya no tanto los juegos, pero sí, lo que sí pensé mucho en los últimos días si habrá una revolución mundial, si seguramente el internet va a centrar en su inicio. Tal vez hoy es la primera vez en la historia humana que lo que llama más revolución mundial puede tener lugar. Porque antes, ¿cómo te pones de acuerdo? No había manera ni siquiera de organizar esta revolución mundial. Técnicamente no la había. Era demasiado lento la comunicación. Entonces, yo creo que si habrá una revolución mundial, si sí será hoy, si sí será por internet. Pero claro, el internet solo con medio de comunicación, como el primer pasito mínimo. Por supuesto, el otro está en la calle, ¿no? Y en las fábricas, en las universidades, en, en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? El internet solo por esa herramienta no puede ser un sustituto en la vida, como lamentablemente, lo no es para mucha gente. O en si esto pasa, lo podemos olvidar tranquilamente, la de la producción mundial, que se sirve como medio de comunicación, lo malo es que es profundamente centralizado, a pesar de la ideología que el internet es así, de redes y básico, no es cierto. Los servidores centrales todos están en Estados Unidos. Por supuesto, cada mensaje de WhatsApp que mandan cara, todos van de vida a Estados Unidos. Hay pueden leer que todo, pues se les encanta tanto el WhatsApp. Se vigila mucho más fácilmente con la llamada telefónica, ¿no? Que van si sí, localmente todavía de un celular mexicano a otro celular mexicano. no lo que quiero decir, y en Frankfurt, por ejemplo, lo sé, porque ahí además viví en muchos años está el punto donde tienen la CIA con autorización de la Unión Europea y del gobierno alemán, desvían todas, Frankfurt es el centro de Internet en Europa, ahí hay una desviación física del Internet directamente a un servidor de la CIA, eso es autorizado por el gobierno alemán y la Unión Europea, la CIA lee también todo el Internet de Europa, bueno, con sus computadoras, no lo pueden leer como personas, ¿no? Y luego lo importante lo leen personas, pero lo que quiere tener por es profundamente controlado y centralizados, a pesar del apoyo que nos echan. Esto va en contra del argumento que hace antes. Lo pueden apagar el momento que sienten que se vuelve peligroso. La única esperanza es que no lo pueden apagar porque ellos mismos lo necesitan, ¿no? En ese sentido, bueno, es una cosa dialéctica otra vez, ¿no? Pero creo que es muy interesante lo que dices, porque los videojuegos por supuesto son una, vida, una parte importante de la vida de muchos jóvenes, y claro, seguramente la subversión tiene que siempre pasar por las partes importantes de la vida de las personas, ¿no? Y además no puedo cierto que no conozco. existe hiciste una segunda pregunta anterior, ¿cuál era la otra que no eran los videojuegos? Eh, perdón, me la memoria. Eh, ¿cómo, no, cómo estaba, hacíamos... estaba, estaba, estaba muy relacionada, Stefan, ya la he respondido, muchas gracias. Ah, bueno, gracias. bueno entonces, pues... muchas, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, muchas 10, gracias a minutos. ti, Estefan Ha sido espléndida tanto tu presentación gracias. como la discusión, siempre muy sí. rica, muy sugerente, muy heurística, abriendo nuevas líneas. Y bueno, pues es el propósito del curso de la cátedra, este, pues con personas como tú, como Antolín, como José Manuel, como las demás que han participado, que han, como César de Rosas, desde luego, que es el, el, el, el quien propuso esta cátedra, fue César, César de Rosas, yo con, con gusto me, me sumé, pero la iniciativa es de César y, y muy relevante, como dices tú, por la situación de olvido del marxismo, ¿no? Eh, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la universidad en general y en Latinoamérica en general. ¿no? De ahí la, este, pues la relevancia de esto. Yo creo que tenemos que seguir. Una, nomás, un, Antonio Moisén nos escribió que fue contemporáneo a, a, a, a, a, a Marcos. Alberto Ijar y Cesario Morales fueron los maestros marxistas más influyentes en Marcos, comenta Antonio. Con Ijar tenía más relación política-organizativa. Ambos en su momento, y no sé si actualmente sigan, siendo altucerianos. Bueno, no sé si subsiste hoy en día algún altuceriano. Este. Muchas gracias. A, este. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Fue un gusto participar con ustedes. Gracias, gracias Estefan. Muy, gracias, muy edificante. Gracias. gracias a todos y si espero que... Muchas gracias. César, gracias. Muchas, Salud. gracias. Salud. Muchas gracias. Salud. gracias. Salud.